Muchas gracias. Pues buenos días. Eh, hace diez años. Sí, si, si me estoy, me oigo. <ríe> hace diez años estaba yo haciendo un intento de ser formador, bueno, profesor técnico de formación profesional también, en la Xunta de Galicia. Yo soy de Vigo. En un rato me lo notaréis. <ríe> Sobre todo cuando me hagáis preguntas <ríe> y os diga, depende. <risa> y ahí tuve mi primer contacto con, con los vehículos eléctricos hubo una, unas jornadas tecnológicas en san, Xienxio, san Xienxio, vosotros no sabéis pronunciarlo y <risa> y yo era 2012 y yo dije pensaba voy a ver qué, qué trae el futuro y ya entonces vi que ya era el presente dije no esto no es el futuro esto es el presente. A día de hoy más. Seguro que la mitad de vosotros tenéis un, un vehículo eléctrico, ¿no? ¿Cuántos de vosotros tenéis un vehículo eléctrico? ¿No? <risa> Somos funcionarios, ¿no? <risa> ¿Híbrido? ¿Enchufable? ¿Recargable? ¿Alguno que tenga una pegatina azul detrás o con una hojita...? <risa> Una bicicleta eléctrica, un patinete eléctrico. <risa> bueno, tenemos a uno. <risa> bueno, pues nada, que sepáis que intenté intenté ser parte del colectivo, pero me pilló la época de la crisis y, curiosamente, nadie se ponía enfermo. Y yo estaba ahí en la lista de sustitutos y no, no se movía. Mandé un currículum a, a Inglaterra a una cosa que ponía JLR, que yo que voy a ver qué es esto de JLR, busqué en Google, y era Jaguar Land Rover, que se habían unificado en, en 2008. Y bueno, yo había trabajado como técnico en Rover Land Rover y allí me llamaron, hice unas pruebas y, y me dijeron, vente para acá por seis meses hacer una sustitución. Han pasado nueve años y ahí sigo. O sea, no sé si es que no se han dado cuenta o, o les ha gustado. Bueno, vengo a hablar de vehículos híbridos y, y eléctricos, un poco de la parte más técnica. Con lo cual, pues dependiendo de vuestros conocimientos técnicos, esto es lo que yo tenía previsto contaros, ¿vale? un poquito de historia del, del vehículo eléctrico los tipos de vehículo eléctrico que, que existen, vehículos eléctricos e híbridos, generalmente, pues ahora os comentaré, hay algunos vehículos híbridos a los que se, realmente se considera eléctricos, sobre todo porque son sistemas de, de alta tensión. ¿no? Entonces se consideran vehículos eléctricos. La arquitectura eléctrica del vehículo, mucha gente se pregunta, oye, ¿y, y es peligroso? No? ¿Y me puedo electrocutar en, en un coche eléctrico? Hace 100 años se preguntaba lo mismo cuando había un coche que llevaba un depósito de gasolina y ibas sentado encima de él. Oye, ¿esto no será peligroso ir sentado encima de, de un líquido inflamable? Motores eléctricos, hablaremos un poco de la batería, las, las baterías de alta tensión. Son, tienen, hay cierta polémica por las tierras raras, por si el litio, si los materiales que se, se están agotando, que son tan caros, que explotamos eh, minas en países eh, subdesarrollados, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ese tema, pero sí hablare, hablaremos de las, de las opciones que tenemos. De la carga del vehículo eléctrico, vale, cada vez es más habitual ver en la calle, en los centros comerciales, bueno, hay que aquí no puedo aparcar, que está verde, y eso es, ¿no? es para vehículos eléctricos. Y finalmente, pues los riesgos de, de trabajar en sistemas de vehículo eléctrico. Como es alta tensión, pues hay que tener unas, una formación específica para trabajar en este tipo de, de vehículos. Esto es lo que yo tengo intención de contar o compartir con vosotros durante esta, esta mañana. Pero me gustaría que me pidáis qué queréis saber. Es decir, que seáis específicos si, si queréis. ¿Hay alguna parte en particular de esto que, en la que tengáis especial interés? O, o algo que digáis, oye, ahí no está esto, o yo quiero respecto a este tema que me cuentes algo. Las pegas. Mm. Eh, creo que mi compañero después, en la parte de movilidad eléctrica, hablará de eso. Pero bueno, que podemos también podemos hablarlo también, es cierto. De hecho, fijaos, eh, utilizo unas imágenes muy así futuristas, no lo que os comentaba antes, no el vehículo eléctrico, el futuro. Yo pienso mucho en las, en las películas de los años 80, 90. Eh, tipo Blade Runner o Brasil, esta, esta rara, estas películas distópicas donde ves coches que tienen una forma muy rara, no llevan conductor, no hacen ruido, hacen como un zumbido, ¿no? Y entonces piensas, pues vehículo eléctrico, futuro, ¿no? Vehículo eléctrico, futuro. Sin embargo, si hablamos de la historia del vehículo eléctrico, pues no es algo tan nuevo. De hecho, nos tenemos que ir... A la década, ¿alguien sabe los primeros vehículos eléctricos de cuándo datan? Podemos hacer una, una porra, si queréis. Venga, os doy una pista. No habíamos nacido ninguno. Creo. <risa> 1940. 1940, ¿quién da más? 50, 60, 10, nos vamos aproximando. 900. Bueno, pues datan de los años 30, pero del siglo XIX. Vale, 1930. Hay diferencia de opiniones, pero generalmente a quien se le da o se le atribuye la, fa la fabricación del primer vehículo eléctrico es a este señor, Robert Anderson. Sí, entre 1832 y 1839, Robert Anderson invento, inventó... bueno, ¿qué, ¿Qué os parece ese coche? ¿A qué se os parece ¿1830? Un coche de caballos sin caballos, ¿no? <risa> y realmente los primeros <risa> vehículos pues, pues eran así. Eh, había otro inventor, Thomas Davenport, que y pensando en los trenes, en su, retirar las máquinas de vapor tan, tan que echaban aquellos humos tan tan negros, pues estaba trabajando o desarrollando, eh, hizo el primer motor eléctrico, además un motor eléctrico de corriente continua, similar a lo que a lo que a los que existen, pues a, hasta la hasta la actualidad, típico con las escobillas, con el colector ahí conmutado y lo que hizo fue ponérselo a un trenecito pequeño, por eso realmente no se considera como, como un vehículo. Era un tren que giraba en círculo en una vía encima de una mesa. Era, era muy rudimentario, lógicamente. De hecho, aquel tren apenas podía mover la batería que le, que le daba la, la energía. En el caso de Robert Anderson, pues igual, inventó un vehículo muy rudimentario, un motor eléctrico... Una batería, como veis, pues el sistema de dirección era más parecido al coche de caballos que a lo que tenemos en los vehículos, y ocurría lo mismo. O sea, cuando se agotaba la batería, el vehículo se paraba. ¿Cómo hacía Robert Anderson para recargar la batería? Pues no podía, porque todavía no se habían inventado las baterías recargables. Nos tenemos que ir unas décadas... Más adelante, ¿vale? año 1859, cuando Plante inventó la batería de plomo ácido, es decir, unas baterías similares a las que todavía se fabrican, ¿vale? dos placas de plomo con diferentes eh, materiales, aleaciones, sumergidas en un ácido por el que de, se desplazan los iones para cargar cuando se cargan o se descargan. Posteriormente se fueron, en, en particular Faure fue el que la evolucionó, la mejoró, incrementó la capacidad, es decir, en una batería del mismo tamaño más eh, densidad energética, lo que facilitó pues ya la producción en, en serie a nivel mundial de baterías con la posibilidad de recargarse. Esto favoreció mucho la evolución del, del vehículo eléctrico y estamos hablando de que ya estamos conviviendo con los motores de, de combustión. Simultáneamente, pues había vehículos de combustión, había vehículos eléctricos y también había vehículos con máquina de, de vapor. Eran los tres tipos de automóviles que existían. Hay algunos hitos, por ejemplo, en 1899, Camille Genazzi batió el primer récord de superar los 100 km por hora y lo hizo... Con un vehículo eléctrico. ¿Vale? La primera vez que se superaron los 100 kilómetros/hora fue con un vehículo eléctrico. Ese vehículo evidentemente estaba diseñado con este con este propósito, superar los 100 kilómetros/hora, ¿no? esa forma que tiene de, de torpedo. Y entramos en el siglo XX, año 1900, con aproximadamente 19 fabricantes de vehículos eléctricos en el mundo. De hecho, en Estados Unidos se, se reflejaba la tendencia de los 2.000, eh, discúlpame que me, me he olvidado la cifra exacta, 4.200, 4.200, iba a decir 2.400, de 4.200 vehículos que se vendieron en Estados Unidos en, mil, en 1900, el 38% eran eléctricos. Un 40% eran de vapor. Y solamente un 22% eran de gasolina. Fijaos, un vehículo de lujo eléctrico, 1912. Por mencionar algunos de los, de los hitos. ¿vale? Una, uno de los fabricantes más conocidos a, en aquel tiempo era Baker, el Model V o Model 5. Pues fijaos, 80 kilómetros de autonomía. Nada mal comparado con las las quejas de las que tenemos a día de, a día de hoy de, de autonomía. Es cierto que la velocidad máxima era de 23 kilómetros por hora, pero tenía una gran autonomía, sobre todo para, para los viajes limitados que se hacían acá al tiempo. Este coche era un vehículo de lujo, por, primeramente porque a diferencia de otros era completamente cerrado, algo que no era muy común, los vehículos cerrados. Algunos ni siquiera tenían una capota desplegable, que era algo, era algo común en los vehículos. Cerrado, acristalado, como veis tiene faros, es decir, tiene luces exteriores. Esas luces eran eléctricas. Tenía luces interiores también. Y realmente era un, un vehículo que se puede decir de lujo. Yo me imagino este tipo de vehículos ahí aparcados delante de la, de la ópera, así anocheciendo allí ¿no? en esas ciudades, y pues bajando gente pudiente en aquel momento, porque lógicamente tampoco eran vehículos... Muy accesibles. ¿Veis ahí en la ventanilla izquierda como una palanca? vale Pues por la dirección era también por palancas. Todavía no se había, aún en este año, en, en 1912, todavía ya existía, pero no se había estandarizado el volante en los vehículos. Otro hito en la historia es este. 1909, el Electric Roadster recorre 259 kilómetros, ya quisieran muchos utilitarios de hoy en día, en una sola carga, recorrer 259 kilómetros. Y esto no son cifras de catálogo, sino que allí no había homologaciones, no había eh, catálogos de venta. Es decir, recorrí 259 kilómetros con una sola carga. Con lo cual, había bastantes progresos en el vehículo eléctrico. Sin embargo, esto se fue paralizando ahí en esa época. ¿Por qué razón? ¿Por qué creéis que el vehículo eléctrico no triunfó? Lógicamente, la autonomía. La autonomía, evidentemente, sería un, una de las razones, los precios. Por cierto, esto era una, un anuncio publicitario en esa época. ¿Qué os sugiere? ¿Qué creéis que os está vendiendo este anuncio? Primero, existían cargadores externos. No, no tontas. Porque era Estaba destinado pre principalmente el vehículo eléctrico al público femenino. ¿Por qué creéis que sería así? Había coches de gasolina y había coches eléctricos. Que las mujeres conducieran. <risa> Nos estamos metiendo en un terreno pantanoso. Chicos, ayu ayudadme, os habéis quedado todos atrás. <risa> bueno. Había una razón importante y era que los motores de gasolina, no había catalizadores, no había estas cosas, eran sucios, olían. ¿Cómo se arrancaban los motores de gasolina? A manivela. Y ya no es solo la fuerza que había que hacer, sino el retroceso que tenía esa manivela cuando, cuando el motor se conseguía poner en marcha. Además, es que había que... Darle a la manivela, pero por otro lado, había que cebar el coche para que llegara la gasolina a los cilindros y el motor arrancara. Era un proceso arrancar un coche. Además, solía, echaba humo, manchaba, era sucio, con lo cual pues se orientaba más al, al público femenino. Había baterías, había producción en serie de baterías y eran recargables. como las las que mostré. ¿Te refieres que no no se enchufaban? Sí, sí, pero son recargables, igual que la batería de 12 voltios del coche se carga y se, se descarga y se descarga, que eso era el problema. Llegó este señor Henry Ford que empezó a producir el Ford quizá os suena, ¿no? porque fue el primer vehículo fabricado en serie, o sea producción en serie la producción en serie abarató muchísimo el precio de los vehículos de gasolina con lo cual los fabricantes de vehículo eléctrico ya tenían el, la situación más complicada ¿Cómo compito yo con eso Porque al final las baterías los componentes pues eran eran también más complejos de, de fabricar y fijaos quién está conduciéndolo y volviendo un poquito a este tema el anuncio de, del Forte unos años después, porque ya no tanto el Forte, sino el Cadillac que tenemos abajo, el Cadillac Touring Edi Ed Edition, fue el primer vehículo al que se le instaló un motor de arranque eléctrico. ¿Vale? Fijaos, eh, Franklin Kettering, fundador de Dayton Engineering Laboratories, CEO. Si veis las iniciales, DELCO, Delco. Lo de Delco seguro que suena, ¿no? La, la tapa del Delco. <ríe> vale, pues uno de los primeros fabricantes de componentes eh, eléctricos para los vehículos. Fueron los que patentaron el motor de arranque eléctrico, es decir, un motor eléctrico que sustituye a la manivela para arrancar, para poner en marcha el motor de gasolina se patentó en el Cadillac Touring Edition. Otra curiosidad es que Henry Ford estandarizó el volante a la izquierda. Los primeros vehículos o llevaban la palanca o llevaban el volante en el medio. Poner el volante en un lateral facilitaba el acceso a, a pasajeros. Y uno de los reclamos publicitarios que tenían con esta imagen de mujeres conduciendo era algo así como, porque ellas también pueden conducir. O sea, no, no solo son de pasajeros, si lo buscáis en Google, en alguna historia, pues era como un reclamo así, ¿no? como el coche de gasolina ya es también para, para mujeres. Vale. Esto supuso pues el declive del, del vehículo eléctrico. Pero, curiosamente, la historia del vehículo eléctrico es anterior a la del, a la del vehículo de, de combustión. Pues a partir de ahí el vehículo eléctrico empezó a caer en desuso Sí, sí siguieron existiendo siempre vehículos eléctricos, pero quedaron limitados. Ya no había pro, En aquel entonces no había problema de que nos quedamos sin gasolina, había mucha gasolina. No se pensaba en la eficiencia energética, es decir, si de una gota de gasolina saco poquita autonomía, pues me da igual porque tengo más gasolina. ¿no? Con el paso del tiempo pues se ha ido intentando aprovechar más la, la energía. Pero no había ni problemas de gasolina. La producción era mucho más barato. Costaba como un tercio un vehículo, un forte, que un vehículo eléctrico. Con lo cual empezó a producirse en masivamente los, los vehículos de, de motor de gasolina. Y los eléctricos pues quedaron restringidos a. Carritos de golf, vehículos de reparto de flotas municipales, es decir, vehículos con trayectorias recorridos cortos, que no necesitaban autonomía y que podían ser silenciosos, a diferencia de, de los vehículos de, de combustión. Entonces, nos tenemos que adentrar ya en el siglo XX hasta primer, principios de los años 70, cuando hubo la primera crisis del petróleo, cuando ya se empezó a pensar en los efectos de la contaminación en el medio ambiente, el, el protocolo de Kioto, y entonces ahí ya se empezó a hacer mucho hincapié en el aprovechamiento de las energías fósiles, en la contaminación. Vale, ahora hay que pensar, no puede ser que de una gota de gasolina se saque tan poquita energía y se desperdicie tanta energía. Entonces hay que aprovecharla mejor. No puede ser que un vehículo contamine tanto. Y ahí se fueron empezaron a hacer los vehículos más complejos, lo que va también incrementando su precio y se empiezan a buscar energías alternativas, una de las cuales pues, es la vuelta al vehículo eléctrico. Este fue uno de los primeros vehículos eléctricos de gran aceptación. No sé si os suena, realmente no es demasiado conocido en Europa porque se vendió principalmente en Estados Unidos. Bueno, no se vendió, se comercializaba por leasing. Bueno, se comercializó durante unos tres años. General Motors fabricó este coche 100% eléctrico el EV1, tenía una autonomía de 250 kilómetros, no estaba nada mal, una velocidad máxima de, de 130 kilómetros por hora, y tuvo mucha aceptación, o tuvo muy buena aceptación pensando que estamos en el año 96, ¿vale? los, a mediados de los años 90, donde tampoco era la preocupación tener un vehículo eléctrico. Este coche fracasó. De hecho, General Motors retiró todos los vehículos del mercado. Ahora se pueden ver pues, en coleccionistas, museos y cosas así. ¿Y sabéis qué fue lo que hizo que se rindiera General Motors? ¿Qué creéis que ocurriría? ¿Por qué no triunfó un vehículo tan eficiente, tan poco contaminante? Podría haberlo. La presión de las petroleras. Lógicamente, asuntos políticos, y comerciales. ¿no? Hoy en día eso ya no ocurre porque las petroleras son quienes han pasado a, a la energía eléctrica, con lo cual ya se ha solucionado el, el, el problema. Otro hito en la historia moderna del vehículo eléctrico. ¿Hay alguien de Madrid aquí? ¿O que conozca Madrid y se mueva por Madrid? ¿Habéis visto alguna vez un Prius en Madrid? Hace seis o siete años, uno de cada tres taxis en Madrid era un Prius. Vale, Toyota fue pionera en, en el vehículo eléctrico. Ahora ya se ha pasado, perdón, vehículo híbrido realmente. ¿vale? Empezaron en el, en el 97 con ese primer Prius que, que veis ahí y fue a partir del, dos, del 2000 cuando lo empezaron a comercializar a, a nivel mundial. Pero estamos ya por la quinta generación. Vale, un vehículo que combina un motor eléctrico con un motor de, de combustión y tiene un cierto nivel de autonomía además en vehículo eléctrico ahora hablaremos también de eso si habláramos de vehículo eléctrico un coche eléctrico, ¿qué os viene a la cabeza? ¿qué marca os viene a la cabeza? Tesla, ¿verdad? que curiosamente no es un fabricante de automóviles, pero sí, ha fabricado, sí fabrica automóviles y se ha hecho un nombre ahí en la en la industria. Ahora con bastante polémica, con competidores, muchos de ellos chinos que pues le están haciendo sombra también, lógicamente, porque tiene que haber más cosas en el mercado. Pero es curioso, la, la, la ideología inicial de Tesla era vamos a fabricar, se pueden fabricar vehículos sostenibles y vamos a fabricar vehículos sostenibles. De hecho, lo primero que hicieron fue este como decían algunos, este pepino, ¿eh? el Roadster, que es un vehículo que parece un súper un deportivo. ¿no? Luego ya se pasó a las, a las berlinas, como el, el Model S, o ahora también más al formato sub, que es lo que, se, lo que se vende, como el X, incluso más tirando a vehículos todoterreno, el Cybertruck, este camión también que, que están experimentando, tienen su propia red de, de supercargadores o cargadores de de alta velocidad con lo cual han dado muchas facilidades a la venta Es decir, en cierto modo son como un ejemplo que muchos otros fabricantes están están siguiendo van un poco por libre de hecho su toma de carga es diferente es como el apple de los de los coches vale no lo puedo enchufar en, en un enchufe estándar pero ellos ofrecen su propia su propia red con lo cual dan bastantes facilidades ¿no? pues toyota vehículos híbridos tesla vehículos eléctricos es lo que da digamos hace la, la referencia. En las últimas décadas con la, el objetivo de las cero emisiones que se han puesto a, tra a través de tratados, las, la política de todos los gobiernos reducir las emisiones, nos estamos cargando el, el medio el medio ambiente, pues lógicamente ya todos los límites que están poniendo, ¿no? a partir de tal año pues ya no puede haber vehículos eléctricos, a día de hoy ya vehículos con X emisiones o a, a, anterior a tal año ya no pueden entrar en los centros de, de grandes ciudades, se está forzando pues, la búsqueda de, de opciones alternativas. Y ahora ya la mayoría de los fabricantes, por no decir todos, pues tienen vehículos híbridos o eléctricos o alguna alternativa a los, a los motores de, de combustión contaminación cero. Sin meternos en, en temas de eh, políticos o no, creo que mi compañero después va más por, por ese lado, porque much, una de las quejas que se ponen a un vehículo eléctrico es sí, es cierto, eh, un vehículo eléctrico recorre 100 kilómetros sin contaminar, pero ¿cuánto contamina la energía, generar la energía eléctrica para, para cargar ese vehículo? Y es cierto, no, pues ahí, ahí yo soy defensor de los vehículos eléctricos a nivel tecnológico, pero sé que hay pues, muchas trabas. Y, por supuesto, habrá muchos intereses, muchas cosas ocultas, que de las cuales la mitad no nos no nos enteramos y, y, evidentemente, pues habrá sus, sus trabas. Pero la ruta es esa. Vamos hacia las cero emisiones y la manera más fácil o más actualiz o digamos, estandarizada a día de hoy es el vehículo eléctrico. Bien, ¿alguna pregunta o alguna duda a nivel... Historia. Pues es posible. Eh, yo pienso sobre todo, pues lo que ha pasado ahora a raíz de la pandemia, por ejemplo, la... La crisis de los semiconductores, ¿no? que ha paralizado, pues, el funcionamiento de vehículos convencionales, porque al final hay muchísima electricidad en los vehículos, no solo no solo para la gestión, sino para todo lo, o sea, la, el, la transmisión o la tracción de los vehículos, sino en general para todos los sistemas del, del vehículo. Lógicamente, si hubiera una recesión económica, entiendo que, que también, pues, esto influirá en las, por lo menos en los límites o en, la, en las fechas, seguro que sí. Sí, hay los, lo que son los vehículos híbridos, que combinan ambos, con lo, con lo cual se reduce eh, otras fuentes de energía. Pues eh, Ahora os hablaré de, de algunas cosas, que es por ejemplo el hidrógeno, ¿no? la batería de hidrógeno, pero no deja de ser un vehículo eléctrico. O sea, un motor, los motores que existen tienen que tener alguna fuente de energía, o es fósil o es eléctrica. ¿Mm? Es eléctrica que también existe el, la, la, la dificultad suele ser ahí pues el, la absorción digamos el almacenamiento y el aprovechamiento de esa energía en cualquier proceso de transformación energética se pierde mucha energía y en lo que se trabaja es pues, en, en eso pongo un ejemplo una bombilla de filamento normal cuál es su objetivo dar luz iluminar no entonces transforma energía eléctrica en luz pero, ¿cuánta de la energía eléctrica que absorbe transforma en luz? Un 1, un 2%, muy poquito. ¿En qué se transforma el resto de la energía? En calor, se desperdicia, se desperdicia mucha energía. ¿Cómo se mejora esto? Pues buscando alternativas. El LED, el, el, el neón an anteriormente... Ahora el LED, pues el LED aprovecha mucha más energía, no desperdicia tanta energía en forma de calor. Por eso conseguimos la misma luz con mucho menos consumo de, de electricidad. Y hay infinidad de fuentes, o, de, o sea, de estudios buscando energías alternativas. Os hablo un poquito de lo que existe a nivel vehículos híbridos y eléctricos. No me voy a meter en gas, en GLP o GNC, habréis oído hablar de ello y a lo mejor alguno pues hasta tenéis un vehículo que utiliza GLP o, o GNC. Y hay quien los llama vehículos híbridos, porque dicen bah, al final el concepto de híbrido es tengo dos fuentes de, de energía. Pero realmente el vehículo híbrido puramente hablando se refiere a que tengo dos fuentes de tracción. Normalmente es un motor eléctrico y un motor de combustión, gasolina o diésel. Un vehículo de GLP o GNC, lo que tiene es un mismo motor, que puede funcionar o con gas o con gasolina. Entonces realmente lo que tiene son dos tipos de combustible, no dos fuentes de tracción. Aún así, están clasificados pues, como más eficientes, eh, tienen etiquetas pues, eh, de, eh, de mejor um, valoración energética, pues incluso la, la ECO tienen menos restricciones, pero porque contaminan menos porque es más eficiente el gas que la, que la gasolina. Pero realmente no se consideran vehículos híbridos, aunque hay quien sí lo, sí lo hace, como ocurría con, con Mazda en su momento. ¿Sí? Hablando de híbridos, pues podemos pensar, fue una de las cosas que me llamó a mí, a mí la atención en 2011 cuando Citroën presentaba los microhíbridos. Microhíbrido, y yo, y yo tenía mucho interés en saber lo que era esto de microhíbrido, y microhíbrido no es otra cosa que el sistema Stop Start. seguro que Esto sí que seguro que lo tenéis, ¿no? Vuestro coche llegáis al semáforo y se apaga, y cuando inicia, soltáis el freno, volvéis a acelerar, se vuelve a encender, ¿no? la novedad o lo que se presenta aquí es que en vez de utilizar el motor ar de arranque ruidoso utilizan el propio alternador tienen un alternador que además de ser generador de energía se comporta como un motor eléctrico entonces durante las paradas stop start o paradas eco bueno hay quien le llama start stop depende el fabricante pues lo que hace es el propio alternador con su correa es el que mueve el motor y entonces lo que hace es una puesta en marcha silenciosa. Además lleva sistemas para que el vehículo no se apague en todos los demás sistemas del vehículo. Si tengo una pantalla, tengo la radio, pues cuando hace ese apagado y ese encendido, el resto de los componentes sigue, sigue funcionando, como que no se entera. Vale, si vamos distraídos ni siquiera a veces nos enteramos de que el motor se ha apagado y se ha vuelto a encender. Pero es el mismo sistema de 12 voltios, ¿vale? micro y eh, por otro lado tenemos los MHEV, el M de mild que es eh, híbrido suave o híbrido ligero, que ya no tienen el, el mismo sistema de 12 voltios, sino que tienen una batería o un sistema de 48 voltios. Y también lo que tienen es un alternador motor de arranque que hace lo mismo. Cuando el vehículo se apaga, en vez de utilizar el motor de arranque para ponerse en marcha, utilizan el mismo alternador, ahora de 48 voltios, que pone en marcha el motor, además esos alternadores por, a través de la correa tienen la, la facultad de poder mover al motor, es decir, ayudan al motor a moverse, normalmente cualquier cosa que esté sujeta con una correa al motor es un lastre, ¿no? pues aquí no solo no es un lastre porque no, no está generando en ese momento, sino que ayuda al motor a moverse, entonces en las aceleraciones a poca velocidad ayudan al motor, con lo que se reducen emisiones y consumo de, de combustible. Por eso, estos sí que ya están más clasificados realmente como, como vehículos eh, híbridos. En ningún caso, ese motor eléctrico, que es un alternador y es un, un motor, en ningún caso mueve el vehículo de forma independiente. Es decir, ninguno de estos dos casos tiene eh, autonomía eléctrica. ¿Vale? Sí empujan al motor térmico, pero no empujan al al vehículo de forma independiente o por sí mismos. Tienen carga regenerativa, es decir, durante las frenadas se aprovecha la inercia del vehículo, que el motor va girando vacío para que el alternador genere electricidad y se cargue su propia batería de 48 voltios. Estos vehículos además no tienen un alternador convencional, sino que de la propia batería de 48 voltios se carga la batería de 12 voltios y los circuitos de normales del vehículo. Pues la radio, el aire acondicionado, los, los cierres, las luces, todo lo que es de 12 voltios normal de, del vehículo. Normalmente, tanto el microhíbrido como el MHV no se suelen considerar tampoco vehículos eléctricos. Especialmente porque no llevan un sistema de alta tensión. Para sistemas de alta tensión ya nos tenemos que ir a los HV que es lo que ya hablamos de vehículo híbrido propiamente dicho donde tenemos una batería de alta tensión y un motor eléctrico y tenemos un motor de gasolina o en, hay casos de motores diésel donde ya si sí combinamos un motor de alta tensión y un motor diésel que pueden mover el vehículo conjuntamente o en algún caso el motor eléctrico puede mover el vehículo de forma independiente puede tener autonomía eléctrica, normalmente es muy poquita, dos kilómetros, cuatro kilómetros, muy poquito, pero existe la opción. Hay muchos de ellos que ni siquiera lo, lo mueven de forma independiente, pero sí que el motor eléctrico en este caso ya mueve al vehículo, ¿eh? eso es lo que es el HEV. Este vehículo solamente, la batería de este vehículo, solamente se recarga por frenadas regenerativas. Es decir, cuando el vehículo está frenando o está moviéndose por inercia, bajando pendientes, pues aprovechando de nuevo la inercia del vehículo, son las ruedas del vehículo las que mueven el motor y el motor actúa como un generador y entonces carga la batería. Es el concepto de frenada regenerativa. Es la única manera que tienen estos vehículos de recargar la batería o bien que el propio motor de gasolina mueva al motor eléctrico cuando es necesario cuando la batería está en niveles críticos y recargue la batería del vehículo eléctrico en cuyo caso pues ya no es tan eficiente porque si el motor térmico está moviendo al eléctrico supone una carga para él y el consumo de combustible se va a ver incrementado el siguiente vehículo es el phv la P de plug-in es decir enchufable ¿vale? es un vehículo híbrido similar al anterior también tiene carga regenerativa pero es que además tenemos la opción de cargarlo externamente con lo que nos podemos permitir tener una batería más grande ¿vale? más autonomía eléctrica entonces el vehículo puede moverse durante más tiempo de forma eléctrica por eso están mejor catalogados que los vehículos convencionales estos tres vehículos el mhv y el hv y el phv se conocen también como vehículos híbrido paralelo luego tenemos el erev vehículo eléctrico de autonomía extendida o conocido también como vehículo híbrido serie me explico tenemos un motor eléctrico y un motor térmico pero el motor térmico es un pequeño motor de gasolina en el caso del BMW i3 hay una versión totalmente eléctrica y hay una versión de autonomía extendida que tiene un motorcito químico. además se ve un tubito de escape detrás eh, como de una moto es un motor de moto que se utiliza únicamente para mover un generador y cargar la batería ese motor no mueve el vehículo. Por eso generalmente se le llama vehículo eléctrico, porque aunque tenemos un motor térmico, no mueve el vehículo. O por eso se le llama híbrido serie. El motor, electric, el motor térmico se utiliza para mantener la carga para el motor eléctrico y el motor eléctrico es el que mueve al vehículo. ¿Vale? Lo más aceptado es vehículo eléctrico de autonomía extendida. ¿Qué ventaja tiene? Pues que si no tengo donde donde recargar se encenderá el motor eléctrico me va cargando la batería y yo puedo eh, continuar mi recorrido porque la batería está siendo cargada a la vez que el motor que mueve el vehículo la está descargando y finalmente pues tenemos los vehículos 100% eléctricos vale o EV o BEV también se, se le suele llamar vehículo eléctrico de batería aquí que tenemos pues un solo motor eléctrico o dos motores eléctricos se trabaja incluso en un motor eléctrico en cada una de las ruedas pero un, mo un motor o dos motores es lo más lo más habitual y no tenemos gasolina ni diésel ni nada es un motor exclusivamente eléctrico ¿Vale? tenemos una batería otros componentes eléctricos ahora hablaremos un poquito también de ello y un motor eléctrico Y finalmente, pues algo de lo que se habla mucho a día de hoy es el vehículo eléctrico de, de célula o de celda o de pila de, combustible, eh, de, de pila de combustible o pila de hidrógeno. Se utiliza el hidrógeno para producir energía eléctrica para cargar la batería del motor que mueve el vehículo. Hay quien lo llama también vehículo híbrido porque dice tenemos hidrógeno y tenemos eléctrico, pero realmente es un vehículo eléctrico porque quien mueve el vehículo es el motor eléctrico que tenemos el hidrógeno lo que hace es cargar la batería de nuevo son vehículos también enchufables son vehículos que tienen autonomía pero en el caso de que la, la energía se vaya consumiendo pues con el hidrógeno vamos recargando la batería con lo cual digamos que tenemos también autonomía extendida todos los vehículos eléctricos tienen también la opción de carga regenerativa. La energía que se desperdicia en las frenadas o eh, cuando el vehículo marcha por inercia se aprovecha para recargar la batería de forma gratuita. Lógicamente no es la, la eficacia de un cargador externo o de un motor generador cargando la batería, pero si sí, eh, movido por, por otro motor, pero sí, sí se aprovecha energía. ¿Qué preguntas tenemos aquí? Ayuda, sí, es poco, realmente, realmente es poco. En el primer caso, sobre todo, el ahorro de combustible es que en el semáforo el motor se apaga. Básicamente es eso. Tienen algunas mejoras, por, por ejemplo, yo estoy baja, acercándome al semáforo y llego a los 20, 18, 17 kilómetros por hora y ya se apaga el coche, sigue la dirección eléctrica, si, si es eléctrica, sigue funcionando, todo sigue operativo, con lo cual alargamos digamos, los periodos de cero emisiones. El objetivo es ese. ¿Vale? Cuanto más pueda estar el motor apagado, mejor. Por eso hay vehículos que pone eco no sé qué o pone no sé qué blue y realmente pues, se trata de un sistema stop start. El caso del MHV lo mismo, es un poco más avanzado porque no solo alargamos las paradas, en este caso además sí que se nota, pues el, el vehículo se puede ir moviendo muy despacito y el motor permanece apagado, pero... Lo que tenemos aquí que, que favorece y aumenta o, la eficiencia es el hecho de que cuando arrancamos el motor también tiene la potencia para ayudar al motor a moverse. Además en los motores térmicos, esto lo veis si vais viendo el consumo real de vuestro vehículo, cuando los consumos son más elevados es cuando vamos primera, segunda, cambiando marcha, ¿no? cuando ya alcanzamos una velocidad ya más lineal el consumo se, se estabiliza, incluso se reduce, ¿verdad? pues en esos momentos donde el motor térmico es mucho menos eficiente es donde se nota bastante la ayuda de, los, de estos sistemas pero son vehículos sin carnet, ¿no? Pero son vehículos con matrícula normales. Es que algo ahí, pero tampoco estoy muy... Sí, como el... Sí, puede ser, pero no, no es estoy... Sí, grave. no estoy... Como el Twizy este, ¿no? Que son, va uno delante de otro, que sí. Uh -huh. Uh -huh. pues no lo no, no estoy puesto en ese tema sí el de renault, sí probé ese coche y no me gustó no me gustó nada <risa> no. sin embargo probé la renault Kangoo fueron los primeros coches eléctricos que probé y nada y nada que ver con, con eso y ahora pues están mucho mucho más mejorados uh -huh. puede ser sí Hombre, las tecnologías son estas porque son las que existen, pero serán 100% eléctricos, lo que es lo que es el EV, sí. Sí. sí. eso es un vehículo eléctrico. Eso es lo mismo que, ¿vale? Lo mismo que el EV, es eso. Lo que pasa que con menos potencia, otro tipo de motor, sí. EV o o -E -V. Vale, Un patinete eléctrico es un vehículo es un vehículo eléctrico. También. Esos carritos también de, que llevan en Inglaterra, pues lo mismo, son vehículos eléctricos. Bien, os cuento un poquito cómo son internamente, porque, bueno, decimos cual, cualquier vehículo eléctrico lo que tiene es un motor eléctrico, vale, eso que veis ahí en marrón, un motor eléctrico que además es generador de energía, funciona de ambas formas evidentemente tenemos que tener algún sistema de transmisión para mover las ruedas generalmente no hay una caja de cambio sino que hay un sistema de engranaje que desmultiplica la velocidad del motor y va directamente conectado a, a las ruedas a través del, del diferencial y tenemos la batería una batería un motor eléctrico pues como un coche teledirigido pero hay una eh, particularidad y es que las baterías tienen su borne positivo y su borne negativo y el positivo siempre es positivo y el negativo siempre es negativo. Y los motores eléctricos funcionan, la mayoría, sobre todo en los vehículos, o si no todos, son de corriente alterna y trifásica. ¿vale? Y en una batería pues, tenemos un positivo y un negativo, es decir, una fase, digamos, no, no, no le llamamos fase, sino un cable positivo y un cable negativo. Con lo cual, la corriente continua que produce la batería hay que convertirla en corriente alterna. Y cuando el motor movido por las ruedas funciona como generador y produce electricidad, lo que produce es corriente alterna. Si yo quiero esa energía utilizarla para cargar la batería, tengo que convertir corriente alterna en corriente continua. Para ello, en los vehículos eléctricos siempre nos vamos a, a encontrar un convertidor o conversor inversor. ¿vale? Un sistema que convierte corriente alterna en corriente continua, y corriente continua en corriente alterna. Los vehículos 100% eléctricos además tienen un enchufe de carga, una toma de carga externa. ¿vale? Y yo no puedo tampoco conectarlo directamente a la batería, porque cuando yo me conecto a un enchufe, a una red eléctrica, la red eléctrica tiene corriente alterna. Necesito convertirla en corriente continua. Y para eso tengo en los vehículos un cargador que convierte la corriente alterna que me suministra la red en corriente continua de la tensión que necesita la batería o que almacena la batería. Por eso se llama cargador embarcado o cargador de a bordo. ¿vale? El cargador del coche está en el coche. Y ahora me preguntaréis, ¿y lo que hay en las casas o lo que hay en las paredes o estos postes que hay? ¿Qué son? No? Vale, pues realmente no son cargadores es un sistema de comunicación hablaremos luego de, de ello también ¿Vale? cada coche eléctrico tiene su cargador de a bordo o embarcado una batería un convertidor inversor para convertir la corriente de la batería en corriente, corriente continua de la batería en corriente alterna para el motor y al revés cuando el motor regenera convierte la corriente alterna en corriente continua para cargar la batería. Esto es el vehículo eléctrico, batería y motor eléctrico. Cuando hablamos de híbrido, pues decíamos antes que existe el híbrido serie y el híbrido paralelo. El híbrido serie es el que dije que llaman vehículos eléctricos de autonomía extendida. Como veis tenemos lo mismo, nuestra batería. Nuestro cargador con la toma de carga para enchufar el vehículo a un punto de carga. El convertidor inversor. Es decir, seguimos teniendo lo mismo. Pero aquí veis que hemos añadido un motor térmico, es decir, un motor de gasolina, un pequeño motor de gasolina que mueve un generador. El motor de gasolina en los vehículos serie no mueve el vehículo. Cuando es necesario, se pone en marcha, mueve un generador que carga la batería. Y es siempre el motor eléctrico el que mueve el vehículo. Por eso lo más habitual es llamarlo vehículo eléctrico de autonomía extendida, no vehículo híbrido en serie. Aunque hay fabricantes que le llaman vehículo híbrido serie. Los que sí mueven el vehículo son los híbridos paralelo. Y aquí nos podemos encontrar, dependiendo del fabricante o el, type, el tipo de vehículo, diferentes arquitecturas. Generalmente el motor térmico y el motor eléctrico están conectados de tal forma que van los dos a accionar el sistema de transmisión. O bien de forma independiente o bien de forma conjunta, uno u otro. Hay versiones en las que no eh, el motor eléctrico nunca funciona independientemente, solamente ayuda al térmico. En muchos casos tenemos la, la serie de motor térmico donde normalmente entre el motor y la caja de cambios está el embrague, ahí va el motor eléctrico y a continuación la caja de cambios, que normalmente son cajas de cambio automáticas, y a través de un conjunto de, de embragues o de algún mecanismo pues se hace que o funcione uno u otro o los dos conjuntamente y los dos mueven las ruedas para el motor eléctrico pues seguimos teniendo una batería de alta tensión y un convertidor inversor porque también regeneran y aquí tenemos la opción de que sea HEV o PHEV es decir puede ser enchufable o no ser enchufable puedo cargarlo o no vale si no lo cargo pues la batería será más pequeña no tiene mucha autonomía o ninguna en modo eléctrico y la batería va a ser más pequeña, si es enchufable pues voy a tener autonomía en modo eléctrico otra opción que existe en algunos eh, vehículos es esta tengo la parte térmica en un eje, normalmente en el eje delantero, un vehículo convencional el motor, el embrague, la caja de cambios y muevo el eje delantero y en el eje trasero la parte eléctrica y pueden funcionar de forma conjunta o independiente vale, hay un caso en, en volvo por ejemplo hay otro caso el range rover Evoque híbrido enchufable pues que tiene esto además es un vehículo con capacidades todoterreno pues el, cuando voy en modo todoterreno el motor eléctrico está moviendo el eje trasero y el motor térmico está moviendo el eje delantero si voy en modo eléctrico voy con un vehículo con tracción trasera si voy en modo térmico voy con un vehículo con tracción delantera y los componentes de la parte eléctrica siguen siendo los mismos ¿vale? su batería su convertidor inversor y su motor eléctrico de alta tensión veis que hago mucho hincapié en lo de, en lo de alta tensión y os explicaré os explicaré por qué alguna pregunta o duda de los vehículos eléctricos o sea, de las de las versiones o de las arquitecturas <risa> generalmente uno de los puntos a favor que tiene es el menor mantenimiento claro. a nivel motor los motores, sobre todo de corriente alterna, ahora vais a ver, no tienen muchos componentes o ningún componente sujeto a desgaste. ¿vale? Hay menos mantenimiento, cambios de aceite. Los vehículos siguen teniendo su líquido de freno, su filtro de polen del habitáculo, eh, líquido refrigerante. O sea, Hay cosas que sí siguen existiendo, pero el mantenimiento se, se reduce bastante. Algo que tienen a favor. hablo de alta tensión cuando decimos alta tensión ¿qué os viene a la mente en qué pensáis alta tensión un poste en una montaña ¿no? con una, un triángulo ahí y un símbolo de un hombre así siendo electrocutado miles de voltios ¿no? y realmente es que es así eh, dependiendo en qué sector nos estemos moviendo a, a a esta tensión que tenemos aquí, aquí que tenemos 220 voltios, ¿no? Pues a esto hay quien le llama baja tensión o media tensión, o hay quien dice hasta 1.000 voltios es baja tensión, hasta entre 1.000 y 10.000 voltios es media tensión y en, a partir de 10.000 voltios es alta tensión. Sin embargo, esta tensión es peligrosa, ¿no? La consideramos alta tensión. En automoción se considera alta tensión, si hablamos de corriente alterna, 30 voltios, ¿vale? hay fabricantes que pueden tener sus, sus diferencias, pero 30 voltios en corriente alterna y 60 voltios en corriente continua. Y por una sencilla razón, porque es tensión peligrosa. Es decir, en las circunstancias propicias, una descarga eléctrica con 30 voltios en alterna o 60 en continua puede tener consecuencias fatales y esto no lo digo para asustaros porque evidentemente un vehículo eléctrico tiene que ser seguro y son como se suele decir intrínsecamente seguros claro, bueno. en caso de accidente, claro. caso de accidente a efectivamente podría pasar pero vais a ver que la arquitectura del vehículo pues precisamente está diseñada para que esto no, no ocurra. Las, los componentes, los cables, cualquier cosa que pueda ser susceptible de ser peligrosa suele estar oculta. Quien puede tener más riesgo es quien manipule un vehículo eléctrico. Es decir, quien vaya a meter la mano en, la, en, la, en las partes operativas del vehículo. Aún así, el vehículo está diseñado para que... Eso no, no cura Y lógicamente, pues sí, habréis oído de los riesgos relacionados con las baterías de, de alta tensión. También que si explotan, que si se incendian. ¿no? Uy, cuidado, que no puedes subir a, a un avión con una tablet eh, Samsung Galaxy no sé qué. Había un cartelito ahí en el aeropuerto porque la batería explota. digo Bueno, eso pasa. También explota la gasolina ¿no? Y, y no oímos constantemente de... De accidentes, ¿verdad? De hecho, lo que os comentaba antes, a principios del siglo XX, pues una pega que se ponía a los vehículos de combustión es eso. Esto es una bomba. O sea, vas a ir en un vehículo moviéndose que lleva un depósito de combustible y lo estás ahí tú incendiando en el motor con una chispa. Digo, Esto es una, una locura. Pero ahí están funcionando, ¿verdad? Bien, como, como decíamos, las baterías almacenan energía en forma de corriente continua. Los motores consumen o trabajan con corriente alterna hay que de alguna manera convertir la corriente continua en corriente alterna la corriente continua pues siempre va en un sentido vale, una batería o cualquier pila sabéis que tiene su positivo y su negativo y eso no cambia, no se puede poner de otra forma sin embargo cuando enchufáis algo a la red eléctrica no buscáis el positivo y el negativo da igual que lo pongáis de una manera o de la otra. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica se está moviendo en ambos sentidos. ¿no? Aquí si vemos un consumidor cualquiera o una red eléctrica, 50, 220 voltios o 230 y pone 50 hercios, 60 hercios. ¿Qué es eso? Pues que la corriente está cambiando de sentido entre 50 y 60 veces por, por segundo. ¿no? Los electrones están siempre cambiando de, de sentido de giro. Así es como se representa la, la corriente continua y la corriente alterna pues el convertidor inversor, le llaman EPIC, o dependiendo del fabricante, pues le llama de alguna manera, ese componente eléctrico que está entre la batería y el motor generador. No sé si alguno sabe cómo es un... ¿Os, os suena de algo este dibujo? ¿Alguno que tenga así conocimientos de automóvil? ¿Os recuerda algo? La placa de diodos del alternador, algunos habrán reparado alguna, ¿vale? Pues lo que hace es... A través, en este caso es algo similar pero que funciona en, en ambas direcciones. Por un lado me entra la corriente continua, ahí veis su positivo y su negativo, pero de forma electrónica lo que hace es ir desviándola, abriendo y cerrando interruptores electrónicos para crear ese efecto de ondas y que vaya en un sentido o en otra. Y entonces ya por tres cables va a los bobinados o a los devanados del, del motor eléctrico. Estoy intentando explicarlo de una forma sencilla. Si queréis paso de explicarlo o si queréis lo explico un poco más, más complejo para, para todos. A su vez el motor eléctrico, pues como decimos, es motor y generador. Quien hace que el motor eléctrico sea un motor o un generador es este componente. Porque dependiendo cómo esté actuando, abriendo paso en un sentido o en otro, es cuando va a hacer que consuma energía o que genere energía. Si la batería le suministra energía al motor, el motor se va a mover, va a mover las ruedas. Pero si yo ahora no quiero quiero ir con el vehículo sin acelerar por una cuesta abajo, pues el motor se sigue moviendo porque las ruedas lo mueven. Pues a alguien se le ocurrió pensar, oye, pues ya que las ruedas lo están moviendo, estamos gener podemos generar energía con este movimiento, ¿por qué no la aprovechamos? Y entonces ahora este componente funciona a la inversa y cargamos la batería. Por eso se habla de que este coche carga la batería en las frenadas, no carga al frenar, no es que haya nada en los frenos, ¿no? sencillamente que cuando yo freno o cuando voy bajando una pendiente, un puerto de montaña o voy por, marchando por inercia, pues aprovecho esa energía. Ese motor cuando está generando energía, Además hace de freno, hace como un freno motor. ¿Os acordáis de los autobuses antiguos que llevaban una palanca que, que cuando iban frenando la, la movían y utilizaban un freno, un freno eléctrico también? Pues Los vehículos eléctricos ahorran en este sentido, pues ahorran algo también en, en desgaste de pastillas y, y discos de freno. Existen varios tipos de motores eléctricos. Lo más normal son los motores de lo que se llama motores síncronos o de imanes permanentes. El, el principio de funcionamiento de un motor eléctrico es pues, el electromagnetismo. ¿vale? Si yo dos imanes, los polos norte de los dos imanes los enfrento, se repelen. Si y, y acerco un polo norte a un polo sur, lo atrae. ¿no? Pues, lo, que hemos, lo que se ha hecho aquí pues, es un imán que está rotando, y un imán que es permanente. Cuando los dos polos iguales se, eh, se enfrentan, se repelen, con lo cual este imán va a girar dando vueltas y ahora eh, a la vez que ha alejado al polo opuesto va a atraer al mismo polo. Básicamente es el, el funcionamiento. Lo que hacemos en un motor, sobre todo con tres fases, es un montón de imanes. Veis que ahí tenemos lo, lo que es la parte amarilla, ¿Vale? son electroimanes, ¿vale? es una, un núcleo de hierro con un bobinado alrededor que cuando pasa una corriente, dependiendo del sentido, pues un lado será el polo positivo y otro lado será el polo negativo. Al estar cambiando la corriente, el efecto que se crea es que lo que veis en amarillo es como unos imanes que van girando en círculo, van dando vueltas. Y los que tenemos de color rojo y azul, que es el rotor, la parte móvil del motor, son imanes permanentes que van a dar vueltas siguiendo a ese campo magnético rotatorio. Si yo quiero que el motor vaya más rápido, lo que hago es que esos campos magnéticos se muevan más rápido aumentando la frecuencia de la corriente alterna. Si quiero que el motor tenga más potencia, lo que hago es darle más tensión para que aumente la fuerza del campo magnético y entonces el motor empuja con con más fuerza. La combinación de los dos es lo que hace que los, los motores sean más potentes y, y más rápidos o, o menos potentes y menos rápidos. ¿no? Ahí tendríamos un, un ejemplo. Poca frecuencia, el motor irá más despacio. Si aumento la frecuencia y además aumento la tensión, pues el motor irá más rápido y además tendrá más potencia. ¿Habéis conducido algún vehículo eléctrico alguna vez, alguien, 100% eléctrico? una bici, un patinete, nada. Sorprende la aceleración que tienen. ¿no? Porque los motores eléctricos, sobre todo los motores síncronos, tienen la capacidad de dar su par máximo desde el momento cero. Claro, claro lógicamente está controlado en los vehículos y se puede acelerar progresivamente, pero... A diferencia de los motores de gasolina o diésel, que para llegar a su par máximo tengo que ir acelerando y luego ya llega ese momento que, que ya son más eficientes, claro, el motor eléctrico lo que tiene es que da su par máximo desde el principio. Por eso también cuando funcionan de forma combinada ayudan a reducir las emisiones a los, motores, a los vehículos híbridos, porque el motor de gasolina en ese momento que está subiendo de revoluciones, porque a lo mejor hasta las 2.000 y pico revoluciones, o entre 2.500 y 3.000, no alcanza su par máximo, que es cuando es más eficiente, pues ahí se está consumiendo mucho combustible, desperdiciando mucha energía. Si yo ahí le ayudo con un motor eléctrico que tiene la capacidad de dar mucho par más abajo, pues reduzco, le, le evito ese esfuerzo al motor térmico. Por eso un motor eléctrico cuando funciona solo tiene una, unos unas salidas impresionantes nos sorprende mucho es quizá lo que más lo que más llama la atención hay otros tipos de, de motores este quizás es el que más se utiliza también después del motor síncrono se llama motor asíncrono tiene también en la parte estática eh, o el estator pues en tres fases pues una serie de electroimanes pero en el, la parte en el rotor la parte que gira en vez de tener mm, imanes permanentes, lo que tengo es mm, unas barras cortocircuitadas o un bo cables bobinados cortocircuitados. Y el principio por el que funcionan es similar. ¿vale? Eh, hay una, un fundamento del electromagnetismo, es que si yo a un, a un conductor le acerco un campo magnético, a un cable conductor le acerco un campo magnético, ese conductor, en ese conductor produzco una corriente eléctrica. Si en ese conductor no se puede producir una corriente eléctrica, lo que va a ocurrir es que ese conductor se, se quiere mover. Entonces lo que se hace aquí es desplazarlo. Basándonos en ese principio, creamos un motor. ¿Vale? Se utilizan quizá más, o se utiliza, no, se está experimentando mucho con este tipo de motores... Porque los imanes permanentes de los motores síncronos, de los otros motores, están creados con tierras raras. vale, Para conseguir imanes eficientes pues se buscan eh, tierras raras, vale, materiales difíciles de conseguir o hay que eh, explotar minas eh, que, se, que se agotan o, o que están en lugares pues muy pobres, etcétera, etcétera. Entonces, se, se buscan alternativas. Vale, quizá este... Este, el motor de, de imanes permanentes, sea el más eficaz, el más eficiente, pero se, se irá poniendo difícil la cosa de conseguir imanes permanentes. De ahí las alternativas. ¿vale? Se trabaja en otras como los motores de reluctancia conmutada o reluctancia variable. El principio es el mismo, lo que pasa es que si os fijáis, el rotor, la parte del medio, es una pieza de hierro dulce. ¿vale? pues Lo mismo, funciona cuando un campo magnético atraviesa de un extremo a otro, veis que las, las bobinas aquí están por, por pares y la parte rotora es diferente, es decir, nunca se enfrentan todas con, con los imanes y lo que hace es que al atravesar de un lado a otro la corriente, el, el, el campo magnético al rotor, pues este tiende a, a desplazarse. Y por otro lado también tenemos los motores de corriente continua sin escobillas. Básicamente el funcionamiento es lo mismo que, que los de corriente alterna. Lo que pasa es que emulamos la corriente alterna de forma electrónica. Lo que tenemos es pues, algo similar al convertidor que, que veíamos antes. Tenemos una fuente de alimentación, una batería, un componente que convierte corriente continua en corriente pulsada y lo que tenemos pues, son también tres fases y un rotor que es un imán permanente que intenta seguir el campo magnético que yo produzco en esas tres fases. Estos se utilizan más en vehículos pequeños, patinetes, bicicletas. Así. Y se sigue trabajando pues, en en muchas variantes, en muchas novedades. ¿vale? Por ejemplo, motores asíncronos, o sea, eh, perdón, síncronos, el, el que se ve a la izquierda es un botón que tiene imanes permanentes, pero además es de reluctancia. O sea, combina, el rotor combina tanto el imán como el, el hierro dulce eh, susceptible a los campos magnéticos. Los motores de flujo axial, ¿vale? en vez de tener en la parte exterior el estator y en el medio el rotor pues lo tenemos en un lateral con lo que se reduce el tamaño de los motores y son los que se con los que se está experimentando para montar en las ruedas y tener un motor que mueva directamente cada, cada una de las ruedas además tendría la opción de ser motor y sistema de, de frenado y después tanto eh, eh, hay distintos fabricantes como Yamaha en este caso déjame ver la chuleta el motor, eh, sí, bueno, el motor universal de Yamaha que tiene la opción de montarse, eh, o sea, ser adaptable para distintos tipos de, de vehículo. O el Bentley Octopus, que sí que es llamativo, pues como veis también tiene una forma eh, similar de motor universal, pero ese tiene la particularidad que está fabricado con materiales sostenibles, ¿vale? por eso tiene o se espera que tenga muy buena aceptación. No hay tierras raras, materiales reciclados y materiales sostenibles. Se llama Es Bentley Octopus. El pulpo de Bentley. Más preguntas o dudas, por favor. Wow, son las 12 menos cuarto ya. Os estoy dando una chapa, ¿no? Ah, perdón, estoy en la hora península. Son las 11 menos cuarto. Es que no sé por qué mi móvil a veces me pone las dos horas y a veces no. ¿Os pasa lo mismo? ¿Sí? Aparecen los dos relojes y no. Puede ser. O, la, o no sé si por, por Wi-Fi. Bueno, me confunde. Bien. Baterías. Baterías de alta tensión. Eh, lo mismo, podemos hablar de muchas baterías o investigación de tipo de baterías, si, si, si leéis algo de esto pues veis que hay baterías de estado sólido, el grafeno, o sea, muchos materiales que se están utilizando, con lo cual pues nos podríamos explayar aquí mucho. Lo más común son las baterías de níquel, metal y druro, si tenéis pilas recargables, cargadores de pilas... Eh, en casa, para la, pues, componentes recargables, pues, si las veis, o son de níquel metal y hidruro, seguro, aunque las hay de níquel cadmio también, o bien de iones de litio, que quizá es la más habitual. En ambos casos son las más eh, eficientes, los materiales son los más ligeros y cuando digo eficientes es que tienen la mayor densidad energética. Es decir, siendo un material muy ligero, tiene una capacidad de suministrar energía muy, muy amplia. El níquel metraliduro y tiene una desventaja y es la memoria. ¿Recordáis eh, los primeros móviles y los primeros ordenadores portátiles que te decían deja que se descargue la batería del todo antes de, de volver a cargarla porque se vicia? Se vicia. ¿no? Se vicia. Vale. El litio, por ejemplo, no tiene esa desventaja. No es necesario descargarla. De hecho, ahora llegamos a casa, pues está al 50 o al 60 o al 70 y digo, pues mira, lo cargo ya porque así ya cuando me vaya lo tengo cargado. No pensamos ya tanto, tanto en eso. No tiene memoria de carga, no se dice Y eso es una, una gran ventaja en los automóviles. ¿no? no puedo esperar a que el coche se quede sin batería para cargarlo. ¿verdad? Por otro lado... Eh, la, tiene algunas desventajas como que son sensibles a las temperaturas, l, a las descargas excesivas, a las cargas excesivas, a los excesos de tensión y para ello cualquier batería no es una simple batería como la que conocemos de 12 voltios o como la que desmontamos de un, de un teléfono, ¿Vale? tienen un sistema de gestión hay un módulo de control dentro de la propia batería o cerca de la propia batería que gestiona el funcionamiento correcto de la batería especialmente en lo relacionado con seguridad se encarga por ejemplo de gestionar la carga de gestionar la temperatura es muy importante la, la temperatura el equilibrado de celdas os explicaré a qué nos referimos con eso y todo lo que tenga que ver con la seguridad. ¿no? Antes decíais, pues si, si hay un accidente, ¿no? que pueda haber un cortocircuito, que pueda quedar por ahí un cable pelado, pues lógicamente eso supone un peligro. Pues ese peligro hay que supervisarlo y eliminarlo. Respecto a la carga, cuando una batería se carga, la carga no es lineal. Es decir, si yo tengo que cargar la batería del 0 al 100%, no, eh, y se carga en digamos una hora del 0 al 100%, cuando llegue a la media hora no necesariamente va a estar al 50% y a la hora al 100%, a los, al cuarto de hora al 25%, porque como veis la carga es más rápida cuanto más descargada está la batería. Y cuanto más cargada está, esta se ralentiza. Y tiene una explicación. Y es que a medida que la batería está más cargada, internamente, por decirlo de alguna forma sencilla, tiene más resistencia. Con lo cual, si yo cargo siempre a la misma velocidad, al haber resistencia, va a aumentar la temperatura de la batería. Cualquier batería sabéis que se calienta. Si tenéis el móvil cargándose y lo, lo tocáis, está caliente, ¿verdad? Y no sé si os ha pasado alguna vez pues, ver esto, que ponéis un móvil que está totalmente descargado, y desde mínima carga hasta el 80%, pues a lo mejor se ha cargado bastante rápido o relativamente rápido. Pero luego parece que desde el, desde el 80% al 100%, como que le está costando, ¿qué pasa? Vale, pues en los vehículos ocurre lo mismo. De hecho, cuando hablamos de carga rápida o carga en corriente continua en los vehículos eléctricos, vais a ver que se suele hablar de carga hasta el 80%. Un vehículo eléctrico que soporte un, un supercargador, un, de estos que llamamos supercargadores, y te dicen, pues este eh, eh, con un supercargador se carga en media hora o en una hora al 80%. ¿Y, y qué pasa con el 20% restante? vale Pues ese 20% a lo mejor tarda otra hora, porque al llegar al 80% el sistema de gestión de la batería le dice al cargador o para o reduce la velocidad. Por un lado se gestiona la, la temperatura de la batería, se va a refrigerar la batería si es necesario y por otro lado la velocidad de carga se reduce considerablemente. Por eso siempre hablamos de cargas al 80%. En carga lenta no, en carga lenta se puede hablar del, del 100%. Por poner un ejemplo, un vehículo que tenga una batería de 100 kilovatios, un vehículo 100% eléctrico que tiene una pedazo de batería, si yo lo pongo a cargar en casa... Me pongo a ver el catálogo y me dice que se va a cargar, porque son 100 kilovatios, en casa lo que tengo son 2,2 kilovatios, pues lo que tengo son eh, que se va a cargar en 40 horas. Es una carga muy lenta. Sin embargo, si lo cargo en carga rápida, van a ser dos horas y media. ¿Vale? Pero lo que decimos, esa carga rápida va a ser hasta el 80%. Hay intermedios entre la carga doméstica, enchufar en casa y enchufar en casa en carga rápida de hecho los vehículos eléctricos híbridos perdón, generalmente no tienen eh, carga rápida algo muy importante es el equilibrado de las celdas vale. una batería normal la batería de nuestro coche de 12 voltios tiene seis celdas es decir seis baterías dentro de 2 voltios cada una conectadas en serie al conectarlas en serie sumamos la tensión de cada una de ellas y obtenemos los 12 voltios. Las baterías tienden a, al estar conectadas en serie, a igualarse su estado de carga. Si tengo una batería parada, la, la, el estado de carga se, se iguala. Pues en una batería de alta tensión tengo lo mismo. Una batería de estas de un vehículo eléctrico que ocupa todo la, el bajo del, del coche, puede tener, en el caso del, del, del lado izquierdo, lo que veis arriba, esas plaquitas cuadradas, son baterías que, o sea, son celdas o células, son como pilas, le llaman de tipo eh, pouch o prismat pouch que significa bolsa en inglés o le llaman baterías prismáticas también, son como bolsitas planas y están agrupadas, pues algunas en serie para aumentar la tensión y, y, y a lo mejor en grupos de tres o de cuatro en paralelo para aumentar la potencia pero es que nos podemos encontrar, en el caso del Jaguar i nos encontramos 432 celdas. Y esas celdas deberían estar equilibradas, es decir, la, toda, las 432 deberían tener el mismo estado de carga y la misma tensión. En el caso de Tesla, por ejemplo, utiliza eh, baterías cilíndricas, como pilas, realmente son como pilas, y tiene hasta 900 y pico. Una batería grande de un Tesla, un Model S. Pues hay que equilibrar esas celdas. Pues se supervisa dentro de una batería el estado de carga y la tensión individual de cada una de esas celdas. ¿Por qué deben estar equilibradas? Pues sobre todo porque una celda que esté dañada, que puede ocurrir, pues lo, eh, va a repercutir en la en la eficacia de la batería vale, además si están conectadas en serie si una celda se rompe o se interrumpe pues la batería queda rota a la mitad no tendríamos no tendríamos tensión es una cadena si se rompe pues eh, tengo una batería imaginaos de 12 voltios mido en los extremos marca 12 voltios si la parto a la mitad no marca nada porque tengo dos baterías pues aquí ocurriría lo mismo bueno estas celdas como veis están agrupadas en módulos la, en el caso de la izquierda, por ejemplo, de Jaguar, tengo 12 celdas dentro de un módulo. Esos módulos es lo que se puede sustituir individualmente. No, no una celda, sino un módulo con 12 celdas. Y tengo 36 módulos dentro de una batería. ¿Vale? Sustituirla tiene su, su trabajito. Las celdas tienen que estar eh, en igualdad de carga o equilibradas. Imaginaos esas dos celdas de ahí, si por ejemplo, hablando en voltios, están descargadas, como están conectadas en serie, yo para cargarlas, si cada una de ellas tiene 4 voltios, yo para cargarlas voy a conectar un cargador de 8 voltios. Entonces, Si están a media carga, pues el cargador verá que tengo 4 voltios. Con lo cual, ¿qué dice el cargador? Pues venga, vamos a darle hasta que lleguemos a los 8 voltios. Cuando llega a los 8 voltios, dice la batería está totalmente cargada. Pero ahora imaginaos que una de esas celdas ha envejecido más que la otra, está dañada. Y ahora cuando una de ellas tiene dos voltios, la, una, la otra tiene un voltio. ¿Qué dice el cargador? Pues aquí hay tres voltios. ¿Será que cada una tiene un voltio y medio? Pues vamos a cargarlas hasta 8. Ahora se van a ir cargando y la que tenía más va a seguir teniendo más. Y es posible que ahora esta llegue a sus cuatro voltios y la otra permanezca en 2 voltios. Con lo cual, ¿qué dice el cargador? Pues venga, seguimos cargando porque faltan 2 voltios, aún no hemos llegado a 8. ¿Y qué va a ocurrir? Porque está ya llegado a su máximo. Se va a sobrecargar y se puede dañar. Entonces, por culpa de aquella que está más envejecida, podría dañar la otra. Y ahora, por eso hay un sistema que gestiona todo esto. Por un lado, las baterías nunca se cargan al 100%. Vale, lo que el conductor ve 100% de la batería no es realmente el, la carga real de la batería. O veis algún coche que, te, que ponga capacidad de la batería 100 hora, pero utilizables o eh, reales 90, porque nunca se cargan. A lo mejor al 80% ocurre lo mismo en los teléfonos móviles. Vale, nunca se van ni a cargar a tope ni a descargar de todo. Vuestro teléfono cuando marca 0 o 1%, ¿qué le ocurre? Se apaga, pero te avisa, dice, oye, que me apago. ¿Por qué? Porque tiene energía para apagarse. A lo mejor lo intentas encender y te aparece ahí una luz diciendo, oye, que no, no me voy a encender. O una, un símbolo de batería vacía. Es decir, hay energía en la batería. Pero si pasan de un nivel mínimo crítico, las baterías de litio sobre todo se dañan. Si se descargan excesivamente, se dañan. Si se sobrecargan, se dañan. Es más, puede ocurrir lo que se llama fuga térmica o embalamiento térmico. Es un proceso químico interno. ¿vale? De hecho, la, la, el proceso de carga y descarga es un, un proceso químico. Cuando yo eh, estoy cargando una batería, pues hay un proceso. Eh, genera temperatura. Si yo la sobrecargo, lo que puede ocurrir es que ese proceso químico genere mayor temperatura esa mayor temperatura va a aumentar ese proceso químico. Es decir, es como una bola de nieve. Proceso químico o temperatura. Temperatura, proceso químico. Hasta que se puede llegar a incendiar una batería de litio. Y el problema de una batería de litio cuando se incendia es que no hay que manera de apagarlo. Vale. No hay ni CO2, no hay extintor que la apague. Hay que dejar que se, que se agote la, la energía. O bien habría que sumergirlo en agua o enfriarlo muchísimo, que es lo que suelen hacer los bomberos. Cuando un vehículo, una batería eléctrica, una estación que tenga litio se, se incendia, pues echarle agua para, para enfriar y, a, y adelantar el proceso. No es que exploten realmente. ¿Vale? Si sí puede haber una, una explosión, pues una batería que está cerrada dentro de una, pues se genera una presión y hay lo que, pare, lo que sea una explosión. Pero no es que las baterías realmente exploten como tal, sino que se, sino que se incendian. Por eso se debe supervisar el equilibrado de las celdas. Las celdas, como decíamos, se equilibran de forma pasiva. Es decir, cuando está el vehículo detenido, las celdas tienden a, a igualarse. Cargarlo muy lentamente también ayuda. Por eso no, es, eh, no se recomienda eh, las cargas rápidas constantemente. Se recomienda más bien cargarlo lo ma may mayormente a poca velocidad, a poca carga. Sí, sí, eso es. Ahora, ahora hablaremos de los cargadores porque tiene su, su particularidad. Se supervisa también la temperatura de las celdas, ¿vale? El estado de carga, la temperatura. Y para ello las baterías suelen ir refrigeradas por el propio aire acondicionado del vehículo. O bien de forma eh, pasiva también, por ventilación. Pero suelen llevar un circuito, eso que veis ahí como un colchón, como un somier, pues es un circuito hidráulico por el que circula refrigerante. ¿Qué, perdón? Sí, es como un intercambiador de calor. ¿vale? En este caso las celdas irán apoyadas encima y esto, pues la, la base donde están las celdas se enfría. Eso es líquido refrigerante, agua, digamos. Ese agua se enfría con el aire acondicionado, con el gas del aire acondicionado. Y estas enfrían las celdas del vehículo. Dependiendo de la batería, a lo mejor hay circuitos de agua que van en contacto con las propias celdas. Eso ya depende ahí de, cada, de, cada, eh, de los tipos de batería. Lo que veis arriba es un intercambiador de calor por el que pasa por los dos tubos que veis arriba agua y por abajo eh, el gas del aire acondicionado, que va a temperaturas bajo cero. Ahí lo que hace es intercambiar calor, se enfría el agua. Y si os fijáis, lo que tenemos al lado también tiene un cable de alta tensión, es el compresor de aire acondicionado. En los vehículos híbridos y eléctricos el compresor es un, no lo mueve una correa, sino que es eléctrico también y de alta tensión. Y no solo se utiliza para el climatizador, sino también para refrigerar la batería. Puede ocurrir que un vehículo esté cargándose y oigáis un ventilador funcionando, porque si la batería alcanza cierta temperatura hay que supervisarla. La temperatura normal de una batería es entre 20 y 30 grados, para que os hagáis una idea. Su temperatura ideal es esa y hay que controlarla, con lo cual puede tener calefacción y refrigeración. Por debajo, por temperaturas muy bajas, hasta un vehículo podría indicar, un vehículo híbrido podría decir eh, sistema híbrido no disponible temporalmente. Hasta que alcance cierta temperatura, pues la, el sistema eléctrico no va a funcionar. Pues las baterías recargables tienen una pega y es que a temperaturas muy bajas tampoco funcionan correctamente, no son muy eficientes. Además, el módulo que tenemos ahí en la batería gestiona todo lo relacionado con la seguridad de la batería. ¿Qué pasa si hay un cortocircuito? ¿Qué pasa si hay una sobrecarga? Porque aunque todo esto se supervisa, puede ocurrir. Pues fijaos, tenemos, por ejemplo, unos contactores de alta tensión. Es decir, la batería tiene dos contactos, dos interruptores, que cuando el vehículo se apaga, se abren. Con lo cual... Todo el peligro, toda la alta tensión queda dentro de esa caja. Ahí dentro hay unos contactores que se abren y la batería se aísla del vehículo. Esto ocurre cuando yo lo apago normalmente, el coche, o bien en caso de accidente, también se abrirán. Habrá mensajes de fallo. Cualquier fallo, sobre todo si puede tener estar relacionado con la seguridad del vehículo, pues se va a, a indicar al conductor. Hay condensadores de alta tensión, un condensador al final es un acumulador de energía, ¿vale? se carga si la batería tiene 400 voltios en algún componente puede haber un condensador, que aunque la batería se haya aislado, pues ese condensador puede quedar cargado, Podía ser un peligro también, pues se debe descargar. Y luego hay una línea, os lo explicaré ahora, que es la línea piloto o bill, que supervisa que todos los conectores eléctricos de todos los componentes estén enchufados. Y en el caso de que no lo estuvieran, habrá un protocolo de, de seguridad. En un vehículo eléctrico no, no puede ocurrir que haya cables pelados. ¿no? Yo aquí en casa puedo sacar un portalámpara y si se dejar ahí dos cables pelados por mi cuenta, pero en un vehículo eso no puede ocurrir bajo ningún concepto. Imaginaos que esto es la batería de alta tensión. ¿vale? Está dentro de, de una carcasa. Ese cuadrado de la izquierda es la batería... Sale un cable rojo positivo y sale un cable negro negativo. Voy a tener. Normalmente voy a tener dos circuitos: uno para el motor eléctrico, va a ir al inversor al que convierte la corriente continua en corriente alterna, y otro va a ir pues, a la toma de carga externa y a otros componentes que funcionan con alta tensión. Es decir, hay una salida de tracción y hay una salida auxiliar, digamos, por donde yo cargo la batería o por donde yo doy alimentación, pues por ejemplo, al, al compresor del aire acondicionado. Si os fijáis, tengo unos interruptores y tengo fusibles también. Eso que tiene forma de X es un, un fusible. En caso de que haya un cortocircuito, el fusible se funde, la batería queda aislada o el circuito en particular. Dependiendo la batería, el fabricante, el vehículo, pues puedo tener más o menos fusibles o si, por ejemplo, tengo dos motores, tendría una salida más porque sal habrá una para cada para cada uno de los de los motores cuando se cierran y abren los interruptores aquí habría también pues unos cablecitos más de supervisión que supervisan que las líneas estén correctas supervisan que los fusibles estén bien que el interruptor se haya cerrado correctamente que se haya abierto correctamente y en caso de que algo no funcione correctamente pues se va a a emitir un, un mensaje o bien los interruptores se volverían a abrir o no se cerrarían por seguridad. Veis que arriba hay un cablecito más fino con un componente verde, pues es un interruptor, eh, se llama de precarga y lleva un consumidor ahí o una resistencia. Si yo esa batería tiene 400 voltios, una medida de seguridad que tienen las baterías es que antes de cerrar los interruptores y mandar los 400 voltios, lo que hago es, cerrar el negativo y cerrar aquel pequeñito y en vez de 400 voltios, pues a lo mejor mando 30 o 40 y ahora hago una serie de comprobaciones para ver que todo vaya correctamente ¿que no hay ningún problema? pues doy la orden de que se cierren ya todos los interruptores esto ocurre en medio segundo o sea, muy rápidamente ¿eh? de todo eso se encarga pues el BMS o como le llame cada fabricante que es el módulo que hay dentro de la batería un módulo de control que gestiona todo esto. Dependiendo el tipo de fallo que se pudiera encontrar, pues a lo mejor los contactores no se pueden cerrar y el vehículo va a quedar inoperativo. Pero en un vehículo que se está en movimiento, si el fallo ocurre en marcha, pues no se pueden abrir los contactores. A lo mejor es más peligroso el remedio que, que la situación. Entonces podemos tener un mensaje, pero que el vehículo siga en funcionamiento. A lo mejor lo paro y vuelvo a ponerlo en marcha y ya no lo consigo. Pero mientras esté en marcha, lógicamente, seguiría funcionando. Pues puede haber mensajes en naranja o en rojo, dependiendo la gravedad o lo crítico que, que sea la situación. Lo que os decía de los condensadores. Ahora eso es la batería, esa parte de ahí. Tengo dos salidas al convertidor inversor, el que convierte la corriente continua que viene de la batería. Hay una parte electrónica. Y salen las tres fases corriente alterna para el motor. Salen o entran, dependiendo si está generando o funcionando como motor. Cuando hay fluctuaciones de tensión, pues se utilizan condensadores, que lo que hacen son absorber eh, picos de tensión, diferencias de, de tensión. Al final el condensador, que es ese símbolo que tenemos ahí, esas dos plaquitas, pues lo, es como una batería. Es como una batería, pero que se carga y se descarga muy rápidamente. Absorbe energía. Si yo, porque apago el coche o porque hay un accidente, se me abren los contactores de la batería y este condensador sigue cargado, pues imaginaos, si la batería es de 300 o 400 voltios, pues el condensador sigue cargado con 300 o 400 voltios, con lo cual ahí hay un peligro potencial. Bien, los condensadores de forma natural se descargan en unos 5 o 10 minutos, es decir, su energía se absorbe. Durante los primeros segundos no, seguiríamos teniendo 400 voltios y tocarlo podemos recibir un, una descarga fuerte de corriente continua. Además de que naturalmente se descarguen rápidamente, los sistemas suelen tener un sistema de descarga rápida. ¿vale? Añadimos paralelamente al condensador un consumidor, una resistencia, que lo que va a hacer es a través de un interruptor que se cierra, como veis lo que hacemos es cortocircuitarlo y rápidamente absorber la energía del condensador. Y el condensador queda vacío, descargado. De, de modo que, imaginaos, en caso de accidente, se van a abrir los contactores de la batería, se va a cerrar este contactor y la batería por un lado queda aislada y el circuito por otro lado queda totalmente descargado. Con lo cual la instalación eléctrica queda con cero tensión. En cualquier caso, los cables de alta tensión siempre son naranjas. Alta tensión representa, o sea, cable naranja representa alta tensión. Vale, si abrís el capo de un vehículo eléctrico o de un vehículo híbrido y veis cables naranjas, vais a ver también que en los componentes hay una etiqueta ámbar o amarilla con una mano así y un rayo de no tocar. Vale, por norma, cables naranjas es alta tensión y no se pueden tocar. Hasta que se haya verificado y demostrado que es seguro tocarlos. Esto ocurre a nivel industrial también, no solo en los vehículos. Alta tensión, a la hora de manipularla, hay que haber verificado, o sea, a la hora de ma manipular una instalación, un componente, que los cables no tengan tensión. Además, se colocan herramientas de bloqueo con candados y se asegura la, que nadie accidentalmente o intencionadamente vuelva a conectarlo. Eso sería un ejemplo de un cable de alta tensión. Veis que tenemos dos terminales engordos, pues por donde va la tensión, pero si os fijáis en el medio de los dos, hay dos pequeñitos. Eso es un puente, es decir, ahí llega un cable, entra en el interruptor, en el contactor y vuelve a salir. Y es una línea que emite el módulo de la batería también, es un cablecito de 12 voltios y que recorre todos los componentes de alta tensión entra por los cables de 12 voltios pero sale a todos los componentes de alta tensión tenemos una resistencia la verde al principio de la línea y otra resistencia al final de la línea con lo cual si yo emito una señal de 12 voltios suponiendo que las dos resistencias fueran iguales el cable rojo pues estará midiendo la caída de tensión que hay entre las dos resistencias pues imaginaos ahí tengo 6 voltios si ahora por alguna razón un conector de alta tensión quedará desconectado, la línea quedará interrumpida, pues ahí ese, esa línea, ese medidor, pues medirá 12 voltios, ya no 6 voltios. Con lo cual me estará indicando un mensaje que hay en algún punto del vehículo un cable cortado, o sea, o separado, un conector que no está en su sitio. Pues dependiendo el estado del vehículo, si está detenido, a lo mejor no soy capaz de arrancarlo si está en marcha lógicamente no se va a parar bruscamente pero en cuanto se detenga posiblemente sí porque lo que no se puede permitir es que se active la batería y no haya y haya cables sueltos por ahí aquí tienes un ejemplo la batería de, de jaguar y veis como en todos los componentes que tenemos de alta tensión ahora os hablaré de, de alguno de ellos pero hay un cablecito que lo que hace es eso, en cada uno de los conectores entra y sale, solo hace un puente. Si alguno está interrumpido, vamos a tener mensajes en el cuadro de instrumentos y algún protocolo de alguna acción. ¿Preguntas, por favor? ¿Cómo lo estáis llevando? Los del fondo. <risa> Bien, os hablo de algunos otros componentes que tenemos de sistema de alta tensión. Por ejemplo, no solo tenemos aire acondicionado, sistema de refrigeración, sino que también tenemos pues calefacción. ¿Vale? En un vehículo convencional de motor, tenemos un motor, el motor cuando está funcionando, el agua que refrigera el motor se calienta y esa misma agua es la que usamos para la, cale la calefacción dentro del coche. Si no tenemos motor térmico, pues no tenemos calefacción. Pues Los vehículos lo que tienen es una calefacción eléctrica y es un componente de alta tensión también. Pues nos va a calentar el refrigerante. Por otro lado, tenemos el aire acondicionado que decimos que es un componente de alta tensión también. No solo lo utilizamos como climatizador o como refrigeración de la batería, sino que se utiliza también, y ahora os explico cómo, para generar calor. Es decir, ¿habéis oído hablar a lo mejor de que los coches eléctricos tienen una bomba de calor? No sé si lo habéis oído. Vale, tienen una bomba de calor. Realmente no es una bomba de calor, sino un efecto que se llama bomba de, de calor. Y es algo similar pues, a, a este tipo de, de aires acondicionados que con el mismo sistema generan frío y, y calor. Hay algo importante y es que... A la hora de eh, manipularlos, repararlos, hay que utilizar aceites específicos. Este, el compresor del aire acondicionado dentro tiene, o sea, le llegan dos cables de corriente continua, dentro tiene una placa o un inversor que también convierte la corriente continua en corriente alterna y tiene un motor eléctrico de corriente alterna. Es decir, no se mueve con una correa, sino que tiene un motor de corriente alterna dentro. Todo ese, todos esos componentes van bañados en el gas, del aire acondicionado en el gas refrigerante y van lubricados por el aceite que lleva el compresor los aceites que usan los compresores de aire acondicionado convencionales son conductores de electricidad y estos aires estos compresores tienen que llevar un aceite específico que no sea conductor de electricidad si intercambiáramos ese aceite estaríamos provocando un cortocircuito o un fallo de aislamiento en el circuito tendríamos un problema Ahí, habría que limpiar ese circuito vamos a tener un mensaje de, de emergencia una, un, una señal de emergencia sí el, esto de la bomba de calor es realmente en el, en el eléctrico Est, el compresor de aire acondicionado lo llevan los, los híbridos también el calefactor lo llevan tanto los... bueno habrá algunos que no pero los, tanto los híbridos como los eléctricos los oyen llevar el compresor de aire acondicionado eléctrico también porque aunque tenga... si sobre todo si es un vehículo que tenga autonomía eléctrica, un vehículo enchufable porque si, el, si se mueve de forma eléctrica cuando el motor térmico no está funcionando el compresor de aire acondicionado si fuera de correa tampoco estaría funcionando por eso se utiliza eléctrico, está bastante... Estandarizado. El efecto de bomba de calor es más exclusivo de los vehículos 100% eléctricos porque no tenemos un generador de calor que es el motor térmico que calienta el agua del refrigerante. En un sistema de aire acondicionado normal, el compresor de aire acondicionado lo que hace es comprimir gas y ese gas se calienta. Vale, se calienta y lo que hacemos es enviarlo a un radiador que hay enfrente que se conoce como condensador en la parte exterior del vehículo al lado del radiador del coche y ahí por intercambio de calor o bien con el aire impulsado por el ventilador o por el movimiento del vehículo ese gas se enfría y se convierte en líquido porque es un proceso que necesitamos después para enfriar el interior del vehículo cuando yo ahí fuera enfrío el gas, el calor de ese gas lo estoy enviando afuera, a la atmósfera. No sé si habéis visto eh, cuando están estos aires acondicionados puestos, yo dentro tengo fresquito, pero si veo la máquina de fuera, está soplando un calorazo que <ríe> tremendo, ¿verdad? Pues estoy desperdiciando energía. Lo que se ha hecho aquí es, y por qué no, en vez de enviarlo, al exterior y desperdiciarlo, no lo envío a un componente que me caliente el agua del habitáculo. Y entonces lo que hacemos ahí es enfríar, calentar el agua del habitáculo. Usar el aire acondicionado es mucho más eficiente que usar este calefactor. Este calefactor en concreto consume unos 7 kilovatios, 7.000 vatios, unos 200 amperios, o sea, es mucho. Bueno, de, en, en alta tensión menos, unos 40 amperios. Es mucho. Sin embargo, un compresor de aire acondicionado tiene la capacidad de moverse entre unas 800 o 1000 revoluciones y 8000 revoluciones. Es decir, puedo regular la velocidad, con lo cual es más eficiente que un calefactor. Normalmente tenemos la idea de que el aire acondicionado consume mucho, ¿verdad? Pero en este caso, como efecto de bomba de calor... Además, para calentar el agua del habitáculo, que no necesito demasiado porque es un circuito pequeño y tampoco la voy a calentar demasiado, ¿no? que quiero 20-25 grados dentro del habitáculo, no mucho más, o hasta 29-28, tampoco quiero mucho más, pues es un sistema mucho más eficiente y todos los vehículos eléctricos lo, lo utilizan. En los vehículos eléctricos, como decíamos, seguimos teniendo batería de 12 voltios. Cierre centralizado, luces, la radio, todos los componentes comunes a los vehículos utilizan la batería de 12 voltios. Si no tengo un motor térmico con un alternador que de vueltas, de alguna manera tengo que mantener cargada la batería de 12 voltios. Pues para ello tenemos un convertidor que de alta tensión genera 12 voltios. En vez de un alternador tengo un componente eléctrico que hace la función del alternador del coche. Tiene una particularidad que tiene que ver con la seguridad. Nunca puede haber contacto entre el sistema de alta tensión y el sistema de 12 voltios. Entonces, lo que, lo que tenemos aquí es un sistema que se llama de aislamiento galvánico. Se permite la inducción eléctrica, como veis ahí tengo una bobina, de alta tensión, en esa bobina, si yo hago circular una corriente, esa corriente genera un campo magnético. Este campo magnético, si yo lo acerco a otra bobina, este campo magnético en esa bobina genera una corriente. Pues lo mismo que hacen los cargadores de los teléfonos móviles. Yo lo, lo conecto a 220 voltios y saco 5 para mi teléfono. Pero nunca hay contacto entre esos 5 voltios y los 220. Se hace por inducción. ¿Vale? no hay nunca contacto físico y eso es una medida importante también de seguridad va refrigerado también normalmente van refrigerados por el, por el agua del el, el sistema de refrigeración del vehículo el cargador de a bordo pues ocurre lo mismo por inducción también lo que hace es recibir corriente alterna de un cargador externo la convierte por un mismo método de electromagnetismo en corriente continua y carga la batería. Dependiendo del vehículo, cuando se carga a corriente, en corriente continua o en un supercargador, lo que hace es permitir directamente el paso de la corriente a la batería y él no funciona como tal. O bien tenemos un componente aparte, pero luego en la carga os lo os lo, os lo comento, ¿vale? Pero cualquier coche que sea enchufable tiene dentro un cargador y es un componente también de alta tensión. Normalmente también van refrigerados por agua porque ahí se generan temperaturas importantes. Básicamente son los componentes que tenemos en, en un vehículo eléctrico. Preguntadme cosas, por favor. Uh -huh. Que se separen como que no, que voy, voy al taller y no hay piezas. Uh -huh. Bueno, ahora mismo. Todos los fabricantes están teniendo problemas de componentes por, el, por la crisis de los semiconductores. La guerra tampoco está ayudando demasiado, pero generalmente en, en estas tecnologías se suele acudir al fabricante. Sí que, hay, sí que es cierto que hay competidores, para al final un, un compresor de aire acondicionado, pues es de un fabricante que no es la es la marca, pues imaginaos Bosch, Valeo, Huevasto, eh, en el caso de los eh, calefactores, que a lo mejor también se pueden suministrar, pues por vías alternativas, pero muchas veces es el es el fabricante. Sí. Pues mira. En el caso de Jaguar, dos mil en 2025 ha decidido que va a ser un, una marca eléctrica. Lo cual, en 2025 los coches que se están comercializando ahora están llegando al fin de su vida. 2025 ya está, <risa> ya está ahí y la idea es que sea una marca de lujo y, y eléctrica. Y se han decidido que de, vamos a centrarnos en la calidad. Ha, ha habido muchos problemas de calidad, sobre todo con los motores eh, diésel en estos últimos años. Y han decidido, ahora hay un nuevo presidente, y ha dicho, bueno, él, él y la Junta Claro, eléctrico? eso es. Se, se irá acabando la producción de lo, de lo que hay, y, y han dicho, vamos a ser una marca eléctrica. En cualquier caso, ya todos los vehículos, de alguna manera, Jaguar y Land Rover, de, desde 2020, están electrificados. ¿Y por el, por el sí, sí. Eléctrico, <risa> eléctrico e híbrido, sí, sí. Hmm. realmente todos sí todos los que son los que son híbridos están pensados para ciudad? y eléctricos siempre tienen la pega de la autonomía sí. con la cual si yo tengo cua al final cuando se homologa un coche para 500 kilómetros eso está hecho en unas condiciones muy concretas, pero esto le pasa a cualquier marca. Y tiene 480 kilómetros de autonomía y el cliente en la realidad te dice, pues yo no lo, uso, no lo consigo de pasar de, de 300 o de 350. ¿Por qué? Porque se piensa en muchas cosas. Eh, si vas con el aire acondicionado puesto, si vas el, el estilo de, de conducción. Luego se tiene muy en cuenta también el preacondicionamiento. Es decir, cuando yo tengo el coche enchufado y cargándose, que esté a la temperatura y a las condiciones exactas de carga para que yo sea coger el vehículo y no tenga que tener consumos eléctricos extras. No, no, si vas con la radio a todo volumen, las ventanillas totalmente bajadas a mucha velocidad, pues a eso cambia, pues como ocurre en el caso de, de gasolina. Sí, es que en el caso de Land Rover son todoterrenos, no. No, no es el caso. Sí, sí. <risa> sí, está, está pensado así como marcas más bien de, de lujo. Quizá no soy el referente ideal. <risa> no soy una marca de, de, de muchas ventas. Sí, sí eso, se, eso se intentó, Jaguar lo, lo intentó, de hecho en, el, en 2013, 2014, no, más, más, 2016. Sacó el Jaguar XE, que era, y no hablo de llegar al público, pero era una berlina del tamaño de Audi A4, mmm, BMW Serie 3, Mercedes Clase C, entrar en ese segmento, pero justo entró cuando, cuando ya el segmento berlina iba en declive. Sin embargo, luego sa empezaron a sacar sub que es lo que todo el mundo quería, y entonces ya con los sub sí parece que parece que mucho mejor. no, yo no, no os, os, os, os doy el teléfono de un compañero no, no soy capaz, fíjate, de hecho eh, conduzco coche de la empresa y yo ahora mismo si me tuviera que comprar un coche tendría un problema porque no sé qué comprarme como estamos en ese punto ahí de, de cambio porque sé, sé que dentro de un tiempo, digamos un año, dos años o tres años, vas a tener que comprar un híbrido o un eléctrico porque sí, porque no hay alternativa. Pero ahora mismo... Claro, pero la idea es que no haya, la idea es que, no haya que subvencionar estas cosas. ¿Qué es lo que dicen? O sea, ¿Por qué me lo tienen que subvencionar? Lo que tiene que ser accesible para todo, para todo el público. Sí, en sí, las la ciudades la ciudad suele haber la mm. claro. Sí, lo propio es tenerlo en casa también aunque sea lenta un puesto de carga ¿No vale? En las comunidades por ley están obligadas a permitirte eh, sí, a tu contador Sí, sí. Y luego ya hay los proveedores, pues algunos te hacen ofertas sin límite de cable. Otro dice, no, este es el, el, yo te hago esta oferta de tanto, o sea, cuesta tanto este, este puesto de carga y yo te lo coloco aquí con X metros. Luego, a partir de esos metros, lo que me lleve llegar a tu contador son tantos euros por, por, por metro. Luego hay otros que dicen, No, ah, sí, tengo esta oferta sin límite de, de metros. Pero las comunidades por ley tienen que eh, permitirlo. O sea, no te puedes decir tu comunidad que está prohibido poner un, un cargador. Vamos, así debería ser. Y será lo que detendremos en, en pocos años. Bien, sí. ¿De, de carga o de coches? Ah, no, el Jaguar y Land Rover no, no, no, Inglaterra, eh, Austria, el, los vehículos eléctricos, el, el Jaguar IP se fabrica en Austria. Están escapando de Inglaterra con el tema del Brexit. Ahí, eh. Sí, sí, sí, sí, no, de, de, sí, de los nuestros, sí. Componentes sí, puede que sí. Y bueno, a tema de desarrollo de ingeniería, pues hay, hay sitios en España. Vienen mucho a España a hacer pruebas de, de temperaturas extremas y de conducción, por el sur de España sobre todo. También. Generalmente se suelen ir a, a sitios extremos, ¿no? a Arabia, sitios así de temperaturas muy elevadas, a conducir en a 50-60 grados y luego se van a la Patagonia a, o a los países bálticos a conducir bajo a temperaturas muy, muy bajas y probar sistemas en, en condiciones extremas. Eso lo hacen todo, todos los fabricantes. Os cuento de la carga, que esto es más a nivel, a nivel usuario. No sé si habéis oído hablar. Eh, ¿Tienes cable de carga? Eh, ¿Tú que tienes coche eléctrico? Sí, es, es híbrido pero no es enchufable. ¿Qué coche es, perdón? Ah. Uh -huh. ¿Y tiene autonomía eléctrica? No. O sea, es... Tiene eléctrico? Claro, pero no, te, eh, no es enchufable, vale, entonces no, lo tiene, no tienes todavía que pensar en puestos, de, en puestos de carga. No sé si habéis oído hablar de que si el modo 1, el modo 2, el modo 3, el modo, el, o el tipo 1, el tipo 2, a mí esto al principio me, me liaba bastante. Os cuento, cuando hablamos de tipo nos referimos al tipo de conexión. Vale, y, y para simplificarlo, en, en España se utiliza lo que es el tipo 2. Esto que es el tipo 1 es un enchufe de corriente alterna que se utiliza en Estados Unidos y en Japón. Básicamente, ya está. Sí, debería ser así, debería ser así y realmente es que tampoco hay tantas variantes ¿eh? y, y, es, y es posible que en, al, en algún momento, pero piensa que tampoco los enchufes de domésticos son iguales en, en distintos países o incluso las tensiones en Europa por ejemplo sí que está estandarizado queda alguna cosa por ahí eh, coleando, mirad, os cuento rápidamente, esto es Estados Unidos, hay un protocolo el J1772 y lo que tienen pues es este, este tipo de enchufe Luego, también tienen la opción, como veis, la parte de arriba sigue siendo lo mismo, pero tiene abajo dos conectores más gordos, que es cuando se carga en continua. Y ahora os lo explico. Tiene arriba para corriente alterna y el de abajo para corriente continua, que ahí en el, ahí en el vehículo sería esa tapa que hay debajo, es de plástico, hay que sacarla y, y conectar, pues un, veis que el conector, este es pequeñito, este es más, este es más gordo. Esto es japonés, algunos vehículos japoneses que hay en Europa utilizan este tipo, se llama Chademo o Chademo, y es para corriente continua en Japón, pero vamos, que tampoco nos interesa mucho. Este es el que a nosotros nos interesa, es lo más común. Se llama comúnmente tipo 2, conector tipo 2, o se le llama Meneques. Vale, Meneques realmente es un fabricante, pero es como, como lo que decíamos antes de Delco, ¿no? O Kleenex, pues son, se han utilizado, normalizado el uso de alguna alguna marca que ha sido referente, pues Meneques, que es un fabricante, le llaman así, pero realmente es un enchufe de, de tipo 2. Con lo cual, todos los coches en Europa tienen este, esta toma de carga. Incluso los japoneses, a día de hoy, que se comercializan en Europa, pues para comercializarlo en Europa tienen que tener esta toma de carga. O los chinos. Los chinos van por su cuenta también de momento. Tanto en alterna como en continua tienen su, su enchufe independiente. Claro, si lo venden aquí, viene así. Por eso digo, hay algún japonés antiguo que tiene este tipo o este tipo, porque realmente para alterna y los híbridos solo cargan en alterna normalmente, tienen este. Pero ya en Europa tenemos esto. Ahí lo que tenemos, si os fijáis, hay dos terminales que son más pequeñitos y luego cinco más grandes. De esos cinco, si os fijáis en el del vehículo, solo utiliza tres porque carga en corriente alterna monofásica y cuando es trifásica, pues utilizamos los, los dos de abajo. Arriba tenemos dos, el 1 y el 2 son eh, un sistema de comunicación yo no enchufo un vehículo y se pone a cargar directamente como enchufo una radio o enchufo un electrodoméstico y empieza a funcionar o, o un teléfono a cargarse eso sería el, el modo 1 que le llaman pero que eso puede existir en un patinete en una bicicleta que yo enchufo y empieza a cargar por seguridad nunca Además, es una pregunta común. Oye, ¿y puedo cargar el coche cuando está lloviendo? O ¿puedo desenchufar mientras se está cargando? Vale, pues hay un protocolo que se tiene que cumplir antes de que se inicie la carga. Vale, cuando yo enchufo el coche a un cargador, ocurre algo antes de que la carga realmente comience. En... En Europa también se utiliza para corriente continua este tipo. Fijaos, esto es corriente alterna, lo llevan los, los híbridos y esto es corriente continua que normalmente lo llevan los eléctricos o algunos híbridos de bastante autonomía también que aceptan eh, carga en corriente continua. Corriente continua hablamos de los supercargadores estos, ¿no? lo que llamamos supercargadores o tomas de carga rápida. Fijaos que seguimos manteniendo los dos pilotos, es decir, los dos terminales pequeñitos de comunicación pero en vez de utilizar la corriente alterna, la parte trifásica, pues utilizamos los dos de abajo más gordos porque la carga es más rápida. Gracias a esos dos cables que tenemos arriba el vehículo sabe de qué tipo de cargador estamos hablando antes de que comience la carga, pues se dicen, oye, que soy un cargador de corriente continua o soy un cargador de corriente alterna y te voy a dar tanto, y el cable está correcto y todo está correcto. Y entonces los dos deciden, pues venga, que comience la carga y comienza la carga. Pues lo que os decía, vale, eh, si oís hablar de tipo 1 o tipo 2, en Europa utilizamos el tipo 2, lo que es, o lo que llamamos también... Meneques o bien este que le llaman CCS o Combo 2 pero ya cuando se trata de corriente continua ¿Vale? sigue siendo tipo 2 Tesla va por su lado como Tesla empezó a tener cargadores antes de los estándares pues todavía sigue yendo por su lado como decía antes pues es como Apple ¿no? No, en el futuro pues a lo mejor se estandarizará o tendrán que estandarizarse lógicamente sí tanto en casa como en, como en ca los supercargadores de Tesla son específicos, pues eh, tienen adaptadores también, pero digamos que tanto el protocolo como, la, como el tipo de conexión es, es diferente. Respecto a cargadores, pues aquí sí que es donde hablamos de modo 2 o modo 3 o, o modo 4. Normalmente los vehículos eh, enchufables, bien híbridos o eléctricos suelen venir con un cargador para enchufar o bien en casa o como veis aquí en un enchufe industrial en este caso si es azul es porque lo conecto a una toma monofásica puede ser rojo y que acepte trifásica pero siempre y cuando el vehículo también la, la acepte si no, no, no sería óptimo vale. En este caso lo que hacemos es cargar el vehículo en corriente alterna pero esto que muchas veces le llamamos cargador, no es un cargador. Esto yo lo conecto a casa y en casa, en ese tipo de enchufes, lo que tengo son 10 amperios aproximadamente. En algunos 16, pero ya a lo mejor el cargador no los, no los soporta. Con lo cual, lo que ocurre cuando yo conecto esto al vehículo es que la parte, esa caja que tenemos ahí, se comunica con el vehículo y le dice al vehículo estoy conectado a un enchufe doméstico y te puedo suministrar tanta corriente y entonces el vehículo la acepta, si todo se... hay un protocolo también de, de seguridad, si la acepta, comienza la carga y el vehículo pues a lo mejor en la pantalla el cliente va a ver pues con esa corriente cuánto tiempo va a a tardar en cargarse o si tienen una aplicación desde la que puede conectarse con el vehículo pues en esa aplicación ve lo que le falta de, de carga normalmente sería lo ideal cargarlo así pero evidentemente es muy lento vehículos 100% eléctricos de baterías de 80 90 100 kilovatios hora pues tardan 40 o 50 horas en cargarse totalmente Si lo conectamos a uno industrial que en vez de 2,2 kilovatios o 10 amperios pueden dar hasta eh, 7 kilovatios o 32 amperios, pues entonces ya la carga en vez de 40 horas a lo mejor serían 12 o 13 o 14 horas. ¿Vale? A lo mejor en una noche no lo cargo de todo o en un rato que lo tengo aparcado no lo cargo de todo, pero sí que recupero 100 kilómetros o 200 kilómetros, con lo cual no está, no está nada mal. Es lo que ocurre... He tocado algo que no debía. Con lo que son los postes de carga o lo que normalmente llamamos cargadores, tomas de carga, puntos de carga, cargadores, le llamamos cargadores, pero tampoco son cargadores. Y esto es lo que mucha gente pues, pone en su garaje porque tiene más capacidad, ¿Vale? un enchufe doméstico tiene 10 amperios, esto puede tener eh, 16 o 32 amperios, con lo cual cargaríamos más rápido. Sigue siendo un dispositivo que se comunica con el vehículo y le dice estoy conectado a una red que te puede suministrar tanto y no es un cargador. ¿Vale? Uh -huh. claro claro eso es realmente son cargas digamos lentas porque y aun en el caso de que este cargador por ejemplo te diga soy de 32 amperios y el coche pues dice pues yo con 32 amperios me cargo en 7 horas del 0 al 100% se carga en 7 horas, pero a lo mejor aún el cargador siendo de 32 depende de la red a la que esté conectado. Y si en esa red, imagínate, un centro comercial o un hotel hay 10 cargadores y hay 10 coches cargándose a la vez, a lo mejor la potencia del suministro desciende y en vez de estar dándote 32 amperios, pues te está dando 20 O bien, también dependiendo si la batería alcanza una cierta temperatura, imagínate, está cargándose el coche al sol, no refrigera como, como debiera o se tiene que refrigerar, pues el sistema de gestión de la carga de la batería pues también lo que hace es reducir la velocidad de la carga. La carga no va a ser siempre lineal, hay factores que pueden influir en la velocidad de la carga. Estos son el mismo tipo, lo que pasa es que nos podemos encontrar cargadores en la calle que tienen el cable incorporado o el cable que lo tengo que llevar yo directamente. Por eso se, esto es lo que se llama modo 3. ¿Sale? Modo 2 es el doméstico en el que el punto de carga está en el propio cable, esto. Modo 3 es cuando ya tengo un poste de carga, pero el proceso sigue siendo el mismo. El cargador, quien carga la batería es el cargador que está en el vehículo. Esto lo único que hace es darle al cargador información y la energía que hay en la red a la que estamos conectados. La diferencia está cuando yo cargo en corriente continua, los supercargadores o los cargadores rápidos. En corriente continua esto sí que es un cargador y aquí tras haberse comunicado cuando el vehículo sabe que es un cargador de corriente continua, permite que sea él quien directamente suministre corriente continua a la batería. O bien por el propio módulo de carga cerrando unos contactores o bien por un módulo independiente externo que permite el paso directo a la batería. Por eso el cargador no tiene que generar corriente continua a partir de corriente alterna sino que es el cargador externo esto ya está conectado a una línea eléctrica potente y por eso la velocidad de carga es mucho más rápida eso es las electrolineras ¿no? que llaman <risa> que, ¿sí? ¿y tienen este tipo? <risa> estos que son así con forma de frigorífico pues ahí dependiendo la, donde estén pues pueden tener el distinto <risa> Estos normalmente tienen uno de alterna o dos de alterna y uno de continua. O tienen el japonés, el Chademo ese, o tienen... Son pequeñitos, ¿no? Pe son pequeñitos, como un poste Pues posiblemente sea más de este estilo. Se llama más esto, como los centros comerciales. Esto lleva más tiempo. Sí. Aquí carga el coche. sí, sí. Estos normalmente... Si son monofásicos, lo máximo que cargan son a 32 amperios, 7 kilovatios. Si hay vehículos que tienen trifásico, ahí ya se puede cargar más rápido, incluso hasta 22 kilovatios, con lo cual se reduce la velocidad. Pero sigue siendo el cargador del vehículo el que, el que trabaja. Entonces siempre va a ser más lento. En este caso puede ser mucho más rápido. Lo que con el doméstico yo hago en 40 horas... Aquí a lo mejor lo hago en dos o tres horas. O si es una batería pequeña de un híbrido, pues lo, me lo hace en, en una hora. En estos casos es en los que decimos que como la velocidad de carga es muy rápida, normalmente aquí al 80% se ralentiza bruscamente. La red de potencia, el mundo en general. Uh -huh. Claro. Claro. Uh -huh. Por mucho que vendamos coches, los coches tengan todas las capacidades, si la red del eléctrica no está preparada esa es un... claro uh -huh. claro claro eso pues es algo en lo que se está desarrollando y lógicamente pues hay que buscar fuentes eh, alternativas, algo por ahí de energía solar energía eólica, es decir, cuanto más ahí va, vamos a tener que aumentarlo ¿no? bueno, mucha gente di dice si ahora de repente desaparecen los vehículos térmicos y todos tenemos vehículos eléctricos ¿hay energía suficiente para que todos en casa tengamos un cargador? claro no. claro también Sí, estamos ahí como un punto en el que no sabemos a, a dónde va a ir, es cierto. <risa> mm. Efectivamente. Bueno, lo que, lo que os comentaba, la carga nunca comienza inmediatamente por el, los eh, conectores 1 y 2. Siempre hay comunicación antes de que se inicie la carga. Antes eh, el, es, esto sería un módulo de carga, por ejemplo, de un vehículo eléctrico. Si estoy conectado a corriente continua, la cor, perdón, a corriente alterna, a un cargador normal, la corriente entrará por el C, ¿vale? Alterna. En el E se convertirá en corriente continua e irá a la batería. Cuando por el número 1 y el 2 el coche sabe que está conectado a un, super, a un supercargador o a un cargador de corriente continua, lo que hace es, pues ahora el E no va a funcionar pero cierro los interruptores D y permito que la corriente entre directa desde el cargador. Así yo no tengo que trabajar, que trabaje él, está conectado a una línea potente y la carga es mucho más rápida. Esto es lo ideal en viajes, ¿no? para pararte, que es otra de las pegas que ponemos a los vehículos, sí, pero es si que yo, a, aunque tenga una toma de carga en, a mitad del camino, si voy a hacer 600 kilómetros y no tengo esa autonomía, aunque la tenga, ¿cuánto tengo que esperar ahí a que se cargue? Porque yo con la gasolina llego, echo, pago y me voy. ¿no? Pues con carga rápida, pues en cuestión de minutos recupero autonomía. Sí me tendré que tomar un café o hacer echarme una siestecita. ¿no? 15 minutos, 20 minutos, media hora, recuperar 100, 200 kilómetros. Pues... Pero lo que decimos, tiene que haber eh, comunicación. Normalmente los vehículos también tienen indicadores de, de carga en la, en la toma de carga. Vale, y es un estándar también. Hay señales de distintos colores y distinta frecuencia además. Además está hecho a propósito que tengan distinta frecuencia para los daltónicos, curiosamente, para la gente que no distingue los colores. Pues un parpadeo en una frecuencia, en otra frecuencia pues me está indicando si todavía no ha comenzado la carga, si tengo la carga programada, que es una opción que también tienen los vehículos eléctricos, de que yo tengo en mi casa una tarifa plana de 10 de la noche a 5 de la mañana, pero no voy a bajar a las 10 de la noche a enchufar el coche. Entonces lo enchufo, pero programo el vehículo para que la carga no empiece hasta determinada hora. Entonces me estará parpadeando en azul indicándome Está enchufado, está todo correcto, pero no ha llegado la hora de, de cargarse. También se puede programar en algunos cargadores, incluso remotamente. Está parpadeando en verde durante unos segundos cuando se está cargando o el verde fijo cuando está totalmente cargado o dos parpadeos rojos si hay algún problema. Si la carga no, no puede comenzar por algún problema. Sí, esto es estándar, es igual en todos. arquitectura eléctrica, no voy a entrar en, en cosas muy complejas, ¿eh? no voy a hablaros de, de electricidad si os quiero. Eh, es, es algo importante referente a la seguridad sobre todo ¿Vale? para que la corriente circule por un circuito o sea, o la corriente circule, tiene que haber un circuito, ¿no? para que yo este motor de vueltas lo tengo que conectar al borne positivo de la batería y al borne negativo, ¿no? si yo conecto un aparato a un lado solo de la pila, no funciona, ¿verdad? Tengo que conectarlo a los dos. En los vehículos, no me voy a parar con la con la ley de Ohm, en los vehículos utilizamos lo que se llama la masa. Habréis oído hablar de la masa. ¿no? La masa es que la carrocería del vehículo, el metal del vehículo, es parte del circuito. Es decir, los el, el borne negativo de la batería suele estar conectado al chasis, a la carrocería, y los lados negativos de los componentes también. Con lo cual, si yo tengo un componente que consume una corriente de 2 amperios, pues los 2 amperios van a circular por el cable rojo, pero también van a retornar a la batería por el cable negro. Es decir, hay corriente por el chasis. No me pasa la corriente si lo toco y además es baja tensión, no ocurre nada. En alta tensión eso es impensable aquí sí que ya tenemos, tendríamos una potencia, un potencial peligro en alta tensión siempre la corriente va a ir sea positivo sea negativo por cables y de hecho los cables están identificados siempre porque son de color naranja tanto el positivo como el negativo siempre son naranja o bien en el caso de los trifásicos son cables naranja nunca utilizamos la carrocería del vehículo en alta tensión no existe la masa sin embargo todas las carcasas de todos los componentes de alta tensión están conectadas o atornilladas con un cable o por su propio cuerpo al chasis del vehículo pero eso es una medida de protección se utiliza en casa también lo que llamamos toma de tierra que no es lo mismo que la masa aunque a veces lo, lo confundimos llamamos masa o, o tierra Vale, ¿Para qué existe esta conexión? Pues para que en el caso de que haya un fallo eléctrico en un cable de alta tensión que estuviera tocando el chasis del coche, pues el coche siguiera siendo seguro. A mí si en casa un cable de alta tensión toca una carcasa del componente, pues el componente a través de tierra tiene un circuito para, para circular. Y lo que tengo en casa es un interruptor diferencial que mira, detecta que la corriente que está entrando es distinta de la que está saliendo y salta, para que no haya riesgo de descargas eléctricas. En un vehículo, si de repente tengo un fallo de aislamiento en un cable, no se puede saltar un interruptor, no se puede fundir un fusible, porque puedo estar moviéndome a 100 por hora o a 120 por hora. Sí, sí, en alterna, en alterna. Esto es peligroso, o sea, a partir de 60 voltios para que a mí me pase la corriente, bueno, mira, os lo voy a, os lo voy a mostrar. Vale, bueno, eh, os enseño los cables también. Los cables también tienen un recubrimiento metálico que está conectado a la carrocería. ¿vale? Eh, la, el número uno sería el cobre, el conductor. Luego tiene la funda del cable, que es un aislante. Para terminar. Uy, pues entonces no me voy a parar mucho más. Eh, bueno, os cuento. ¿Habéis visto alguna vez, para abreviar, un pájaro en un cable? ¿De 10.000 voltios, de 100.000 voltios? voltios? ¿Por qué no le pasa nada? Porque vuela. Porque en una pata tengo 100.000 voltios y en la otra pata tengo 100.000 voltios. Claro, no hay una diferencia de potencial. Otra cosa es que agarre una pata con cada cable. Bueno, pues en el, en el sistema de alta tensión del coche pasa igual. Para que a mí me pase la corriente, tengo que tocar... Un punto que esté tocando el borne positivo de la batería y otro el borne negativo de la batería. Si no, no, no me pasa la corriente. Cuando con este sistema lo que se hace es que si en un cable está tocando una carcasa, como todas las carcasas a través del chasis del coche están conectadas entre sí, todas las carcasas van a tener el mismo potencial y el chasis va a tener el mismo potencial. Entonces, yo tendría que estar tocando algo que tenga 400 voltios o 300 o 200 y algo que tenga 0 voltios del, del negativo de esa batería para que me pase la corriente. Si no, no me pasa la corriente. Y como ya estamos mal de tiempo, pues muy brevemente os cuento que a la hora de trabajar es necesario una formación técnica específica. Aquí hablamos de, de riesgo eléctrico y que es necesario, dependiendo del tipo de trabajo, un tipo de certificación. Hay personas, que son los EUP, que pueden trabajar en un vehículo eléctrico cuando está desconectado, aislado de la batería y se ha demostrado que no tiene tensión. Pero no pueden ellos desconectar la batería. Para eso necesitas un técnico de alto voltaje, el EUP. El HVT, perdón. El técnico de alto voltaje es el que puede desactivar una batería y asegurar que se puede, eh, ya se puede trabajar en el sistema. Por norma siempre hay que trabajar en sistemas desconectados, verificados y aislados de, de alguna forma con algún sistema de bloqueo que impida que se vuelva a conectar. Puede haber ocasiones en las que no quede otro remedio que trabajar en un sistema con tensión. Y para ello se necesita otra certificación superior, que es el experto en alto voltaje, el HV. Esta persona puede realizar determinados trabajos en sistemas de alta tensión. En el caso de los vehículos eléctricos, pues sería, por ejemplo, trabajar dentro de una batería. Pero el hecho de tener esa titulación no permite que pueda trabajar eh, donde quiera. Uy, le he dado un golpe a esto, no sé si, eh, si he hecho algo. Que pueda trabajar donde quiera y como quiera. Tiene que seguir una serie de normas y unos protocolos. Hay que identificar las zonas de trabajo, restringir el acceso a las zonas de trabajo. Hay unos documentos que se deben firmar. Hay herramientas de comprobación especiales. Hay herramientas aisladas especiales. Hay EPIs, equipos de protección individual específico, guantes aislantes, pantallas, ropa específica. Y os pongo aquí un ejemplo, pues mirad, dos personas trabajando en una batería, fijaos que en el primer caso están trabajando fuera de la batería, llevan unos guantes de alta tensión, clase 0, aislamiento hasta 1000 voltios, y una pantalla antiproyecciones. Una vez que están trabajando ya dentro de la batería, aquí ya son expertos, están trabajando en contacto directo con alta tensión, con lo cual fijaos que ya su vestimenta ha cambiado. Ya llevan un casco, ya llevan una protección a toda la piel del cuerpo, llevan unos sobreguantes encima de los guantes, no es nada cómodo, os lo puedo decir, por si los guantes de aislantes están sometidos a, a posibles cortes o abrasiones, y llevan una bata especial también antiarco. esta es una, una de nuestras formaciones pues lo mismo, aquí están los técnicos desmontando la tapa de la batería veis que el Jaguar Land Rover te exige primero los EPI adecuados y fuera de la zona de trabajo hay una persona con un gancho de seguridad un gancho aislante por si hubiera que apartar a una persona de, de una descarga eléctrica, esa persona tiene que estar fuera de la zona de trabajo una vez que hemos levantado la tapa de la batería ya tenemos la zona eh, diferente. ¿vale? Tenemos otra vestimenta, otro tipo de casco y, por supuesto, pues, herramientas de trabajo. Esta batería tiene 400 voltios. Si yo quiero trabajar en seguridad en ella, tengo que separar esas barras para separar módulos. Cada uno de esos módulos tiene 10,8 voltios, pero si los tengo todos juntos, tengo 400 voltios. Si saco esas barritas naranjas, reduzco el peligro. Aún así, siempre sé... Protege y se aísla. Y mientras la tensión no sea segura, hay que utilizar los EPI específicos. Nadie que no esté certificado puede realizar este tipo de trabajos. Por eso, de momento, pues, también está restringido a, a los servicios oficiales. Pues perdonad ahora por el, la prisa del último momento. Agradeceros muchísimo la, la asistencia y la, la paciencia. <risa> vale.